En Oxlack Investigador también. Así que saludos. O a lo mejor no. ¿Sucede algo? Oxlack, no estás en YouTube. ¿Ya estás en YouTube? A ver, déjenme ver. déjeme traer un teléfono y vemos si estoy en YouTube o no. Denme un segundo. Miren, hay un teléfono aquí. Teléfono, teléfono, teléfono. hay uno, pero este no es ah caray, ese tampoco es aquí está no, no se veía en la oscuridad, no se veía, vamos a ver que no aparezco en YouTube dice Oxlack Investigador, lo están viendo, sí, sí estoy en vivo, sí estoy en vivo en Oxlack Investigador ¿ya le salió? ya salió, ah bueno sí, ya me habían preocupado, también está eh... ¿Está Melissa en vivo también? ¿Estamos en vivo los dos? Miren, les voy a mostrar ahí. Estamos en vivo y en directo. Por fin Melissa regresó a nuestros directos. Estamos transmitiendo juntos para todos ustedes. Se volvió eh, realidad nuestro sueño. Ahí está Melissa y estoy yo también transmitiendo juntos. Como siempre debería de ser, ahí estamos juntos transmitiendo. Vean, ahí está Melissa, ahí está Oxlack. Aquí también se los voy a mostrar, miren. Ahí está Oxlack, ahí está Melissa. Eh, estamos transmitiendo juntos, un abrazo. Un abrazo para toda la gente que nos sigue. Ahora sí estamos transmitiendo todos juntos. Así que uh, pinche Facebook no me recomienda Oxlack, Luis, Jonathan. Sí, porque tengo un Shadow Shadowban, les voy a recordar eh, nuevamente para toda la gente que, que no sabe que estoy en Shadow Shadowban en todas mis redes sociales. Si no saben qué es Shadowban, es que ya la plataforma no me recomienda para nada, no, me, no les manda eh, notificaciones, no suben mis números, estoy como muerto en las plataformas, como si no existiera, porque el Shadow Ban así lo decidió el algoritmo y ya no voy a pelear con el algoritmo por lo tanto, hicimos un nuevo canal sin mi nombre sin mis datos sin nada que sea mío es nuevo y ahí se subirían los, los nuevos videos para que empecemos desde cero, pero ya sin mi IP, ya sin mi número telefónico, ya sin nada que sea mío, un prestanombres eh, está manejando mi canal, ese canal que espero vuelva a resucitar, a nacer, que el algoritmo lo, lo vea como si fuera nuevo, y entonces, pues al estarle echando ganas, pues nos haga subir nuevamente, porque en todas mis redes sociales estoy... Eh, estoy completamente, este, baneado, aquí tenemos un mensaje, dice, ya Melisa, eh, no, no, ese no, ese, ese mensaje no, ese no, era este, dice, melissa y el cubo ya se van a casar, bueno, pues, eh, si así, si así va a suceder, pues, nos gustaría recibir la invitación, con mucho gusto, eh, me gustaría acompañarlos en ese día tan especial, y eh, pues, qué buena onda, ¿no?, Qué buena onda que dos, dos corazones que estaban perdidos, dos personas que no encontraban con quién con compartir su vida, de pronto se vean, se enamoren, fluya el amor, se amen intensamente y si se quieren casar, pues será maravilloso. Y, y qué padre que, que haya una boda entre el cubo y Melissa, sería grandiosa y más los hijos, serían muy bonitos, entonces está, está padre la historia de amor, eh, sí se ve que se quieren mucho, se ve que, que melissa está enamorada del Cubo, que Cubo también está muy enamorado de Melissa. entonces pues le deseamos muchos, eh, muchas bendiciones, mucha felicidad, y pues en serio, si se casan, sí queremos invitación, sí queremos ir a estar presentes, para transmitirles la boda en vivo y en directo, estaría buenísimo, si lo si lo llegan a, a, a de verdad hacer, sí, por favor mándenme a mí una invitación, bueno, dos invitaciones para, para ir con alguien, bueno, tres, tres para llevar al tío Droid que nos acompañe. Entonces, pues, eh, qué padre la noticia, no, no lo sabía, qué padre la noticia, fue muy rápido, fue rápido el noviazgo y directamente ya al matrimonio, es, eso es amor de verdad, eh, que encuentres a alguien tan rápido, te enamores inmediatamente, que veas que es el amor de tu vida, que, que veas en la otra persona lo, lo más bello, que veas en aquella otra persona eh, una estabilidad, un compromiso, un futuro bien estable, eh, además que se gusten mucho, casi no sucede, entonces debemos apoyar a la gente que que encuentra su media naranja porque muchas eh, muchas parejas están siempre rotando de, de parejas de novios de novias y no encuentran o por algún detallito por algo no se llevan bien pero en esta ocasión parece que todo encaja parece que el carácter de él el carácter de ella son, son, hacen match y todo lo que haya a su alrededor hace match entonces pues felicidades no sabía gracias por, por darme la noticia de que se van a casar. Bueno, estoy, estoy contento. Ya cuando se casen, eh, vemos igual. Ya que hagan exploraciones o algo, a ver si nos invitan también. Saludos Oxlack y un saludo para GBC de Twitter. GBC, ¿quién es GBC? Pero bueno, le mandamos un abrazo para GBC de Twitter. Darío y Dan Beria. ¿Estás en Twitter? Ok, te mandamos un abrazo. Si nos estás viendo en Twitter, qué buena onda. Pero creo que no, nos estás viendo en YouTube, ¿verdad? Te mandamos un abrazo en Twitter o en YouTube o donde te encuentres. Dice, dejen un buen like para que continuar con el buen contenido. Les voy a decir algo. Yo he estado trabajando mucho precisamente eh, en qué les voy a presentar, en cuáles son las mejores opciones, en qué nuevo viene. Eh, obviamente yo no soy un youtuber que de pronto salió con el caso de Devani y cuando se apague el caso de Devani me voy a apagar también. No, <risas> perdónenme, pero no. El caso de Devani y mis videos que hice sobre Devani fueron unos de los muchos que se volvieron populares a lo largo de mi gran carrera. <risa> Entonces, no, gente, el caso de Devani fue parte de, de esta historia en YouTube, pero no es algo que me identifique y que solamente se vayan a acordar de mí por el caso de Devani, ¿no? Los que sí se hicieron famosos por el caso de Devani, pues bueno, cuando se termine este caso, también ellos... Está, empezarán a morir de a poco. Y les tengo una sorpresa. Quiero que me ayuden con los superchats. Mauricio Romero dice, dejen su like para continuar con buen contenido. Dejen su like y apóyenme con los superchats y las estrellitas en Facebook. ¿Por qué? Porque les tengo una notición. Ya les traje a Dross. Ya les traje a Dross en entrevista para todos ustedes, para la legión Oxlack Dross estuvo con nosotros ¿Quién creen, que, ¿Quién creen que contacté y que puede venir? ¿Quién creen que contacté y que puede venir? Escucho, escucho que. Oh, ¡Wow! Paola, Paola Sáenz, ¿por qué? Paola Sáenz, yo creo que es mi. <risa> es mi patrona. Es mi patrona en Patreon, por eso sabe. Si es mi patrona en Patreon, Paola, pues ya, ya les dijiste. Mafe Walker. Mafe Walker me contestó, eh, ya el mensaje que le mandé para invitarla a nuestro programa, ya me contestó, dice Paula, no he checado, jaja, solo adiviné, eh, ya me contestó Maffe Walker, el día de hoy me contestó, pero hay un pero por el momento, hay un pero con Maffe Walker, el pero no es un pero, más bien me dijo que, que con gusto, pero que lo viera con su manager. Me dejó entonces el contacto de su manager para ponernos de acuerdo y poder hacer la entrevista. Pero eso a mí me hace saber que nos va a costar dinero. Nos va a costar dinero traer a Maffe Walker, no va a ser de gratis. Linda Díaz, gracias por volverte miembro. Apóyeme como volviéndose miembros, con los superchats, con las estrellitas. Porque Mafe Walker, si me mandó el, el contacto de su manager, es porque nos van a cobrar. Y no está mal. No está mal, la verdad que, que así pasa. Eh, si alguien, eh, Mafe está en su momento, en, su, en un boom que tuvo en internet, Mucha gente quiere entrevistarla, quiere comunicarse con ella, quiere salir con ella. Estuvo apenas en el desfile este del orgullo gay. No sé si así se diga, una disculpa si no se dice así, pero en este como en esta como marcha, desfile sobre el orgullo gay, estuvo dentro de uno de los vehículos Maffe Walker, mandando buenas vibras y amor a todo el mundo. Entonces nos va a, yo creo que nos va a querer cobrar y no está mal, no, no está mal, hay personas que evitan cobrar, pero no salen en ningún lado, es el caso de Dross, por ejemplo, Dross no, no, no, no nos cobra, pero tampoco da entrevistas, así que Dross fue realmente así de, eres mi amigo, te doy la entrevista, es difícil a algunas personas, en el caso de Mafia Walker, pues vamos a ver cuánto nos van a, a, a cotizar la entrevista, y pues ya vemos, ya que hablé con el manager, les, les digo, y me van a tener que ayudar con los superchats, con las estrellitas, con los likes, con las compartidas. Si queremos traer a Mafia Walker, pues vemos cuánto cuesta eh, la entrevista, y bueno, ya decidiremos si, si lo pagamos. Ponemos ahí un el PayPal, lo ponemos para que hagan sus donaciones, y entre todos le pongamos. Y dice, sí habló alienígena en la marcha Orgullo Gay. Sí, habló. Su tati dice, sí, habló alienígena a la marcha por el Google No, ¿y saben qué es lo más padre? Que ella me contestó eh, igual como, como en sus videos. Les voy a leer el, el, el WhatsApp que me mandó. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Les voy a mandar. Dice. Yo le mandé eh, lo siguiente. Dice, hola, mi nombre es Oxlack, tengo un programa vía internet por las noches. Me gustaría tenerte como invitada. Eso fue lo que yo le escribí. Ella me contestó, corazón sote galáctico, va todo el amor a ti. Contacta por favor a Kike, Equipo Comandante Galáctico. Me da, la, <coughs> me da su correo y termina diciendo, me amo, te amo. ¡Wow! ¿Cómo ven? O sea, es todo un personaje, Mafe Walker, todo un personaje dentro y fuera de la pantalla que termina diciéndome, me amo, te amo. ¡Wow! O sea, le faltó poner ahí, -ya, ya, ya. le faltó eso, pero ya tenemos eh, ya tenemos a Mafe Walker, un pie aquí en las transmisiones, en una... Eh, en una entrevista, ya tenemos a Maffe Walker cerca de una entrevista, para que vean que yo me pongo a chambear, que no piensen que nada más entro aquí todas las noches y ya digo, pausadas, sino no me pongo a chambear, y les traigo lo mejor de lo mejor, tengo muchos años de seguirte, no recuerdo la plataforma, no sé si era no no o ya era la otra, pero igual apoyamos con lo que se puede, gracias Mauricio Romero que nos mandó 2,500 eh, soles, no es cierto, no son soles, son eh, uh, son 2500 este, ¿cuáles son los de Costa Rica? ¿cruceros? no uy, ¿cómo se llaman los, los el peso o el dinero de Costa Rica? oye son los no son dólares son lempiras, tampoco lempiras <ríe> lempiras son de de, de de Honduras de Honduras las lempiras son de Honduras. Eh, los, los de Caracoles tampoco, soles tampoco. Eh, acá, los colones, los colones, Colones, pues claro, es, este, son 2500 colones de allá de Costa Rica. Le mandamos un abrazo a Mauricio Romero. Bonito, bonito el país de Costa Rica. Eh, dicen que ahí llegó eh, Cristóbal Colón, por eso se llaman colones. Y por eso eh, le tienen ahí estatuas a Cristóbal Colón. Dice, sangre de tu corazón. Yo le dije a Maffet Walker, charlatana por Instagram. Y también me respondió su jalada. Me amo, te amo, bla, bla, bla, bla. No gastes en traer a ese fraude. Sangre de tu corazón. Yo creo que tú no viste la transmisión donde yo la defendí. Sangre de tu corazón. Te invito, me amo, te amo, me amas. Nos amamos. Te invito a que veas mi transmisión donde yo defiendo a Maffe Walker porque si yo hubiera sido su eh, su abogado y estuviera en un juicio sobre si fuera una charlatana o no, yo hubiera ganado ese juicio. Me la volé, me la volé cuando defendí a Maffe Walker. Fue un pum. No me lo pueden negar. Mafe Walker es real, y ya lo demostré, y lo demostré, lo demostré científicamente, así que si alguien se perdió esa transmisión donde defendía a Mafe Walker, tienen que verla porque no hablo a lo tonto, hablé científicamente, con datos científicos, y eso ahí nadie, nadie me lo puede quitar ni ganar. Hola, soy Nueva saludos desde... Harrisburg, Pensilvania, me encanta tu contenido, Giselle Robles Blondet, te mando un abrazote, gracias por los 20 dólares, Giselle Robles, ¿de qué país eres? ¿Eres latina? Te mando un saludote hasta Harrisburg, Pensilvania, eh, yo no, no, no conocía o alguien que, que dijera que es de Harrisburg, ¿hay alguna leyenda en Harrisburg? ¿hay alguna nota eh, de asesinos seriales en Harrisburg? ¿Hay algún tema importantísimo o de paranormal o terror en Harrisburg? Me gustaría saber, me gustan los, los lugares que no conozco, me gusta la gente que me habla de lugares que no conozco o que no he investigado, para que me digan cosas y yo pueda cultivarme y saber un poco más de estos lugares. Y si invitas al maestro Néstor y explota el internet, uy, uy, no, eso, es, eso sería ayudarme con lo doble de superchats, lo doble de superchats y lo doble de eh, estrellitas si quieren ver a Mafe Walker y al maestro Néstor, no hombre no hombre, no, no, no eso podemos hacerlo, o sea si sí podremos hacerlo porque si viene primero Mafe Walker y que nos digan no pues saben que la cuota es de tanto por entrevista, ya vemos si, si alcanzamos a pagar eso y si lo alcanzamos a pagar pues que venga Mafe y que nos platique hacemos una entrevista y ya teniendo el contacto, ya sabiendo cuánto cuesta la entrevista, volvemos a pagar y la ponemos junto con el maestro Néstor. ¿Les parece? ¿Les parece? Entrevista con Pasivo Infinito sería bueno. No sé si Pasivo Infinito todavía sigue haciendo videos, pero sería bueno traer a Pasivo Infinito. Sí, he visto sus videos, creo que sí. Dice, hola Oxlack, ¿tú nos cobrarías por alguna entrevista? No, Pepe. Nunca he cobrado por ninguna entrevista. Eh, hay mucha gente que me ha entrevistado. Youtubers grandes, medianos, chicos. Para blogs, para otras plataformas. Ah, siempre les he dado la entrevista. Y no, no les he cobrado. Pero yo sé que cuando me mandan con el manager es porque me van a cobrar. Porque yo hago lo mismo. Si me invitan para un evento... Y me dicen que cuánto cobro por dar conferencias, por eh, estar ahí, por etcétera. Pues yo no les doy el precio. Siempre les digo, eh, habla, puedes eh, marcarle a mi, a mi manager y pues con ella te arreglas. Y es así. Entonces, por eso sé que nos van a cobrar. Pero no, yo por entrevistas nunca he cobrado, no. No, nunca, nunca, nunca he cobrado. Hannah Prey nos mandó 10 pesotes. Gracias, Ana Un abrazote donde quiera que te encuentres. Esa es tu foto de perfil. Así eres, güera, güera, rubia, rubia, rubia, como, como si fueras, fueras, fueras metálica, de, de, de que te gusta el metal. Anónimo de closet, te tengo dos fitichos, solo los simples encuentran, disfruten del desprecio. No, entre, no entiendo lo que dice Japán Letras Chinas, pero si Japán Letras Chinas se porta mal, bloquéenmelo. Bloquéenmelo a Japán Letras Chinas. La otra vez vi que me lo andaban bloqueando, quién sabe qué tanto andaba diciendo Japán Letras Chinas. Que me, lo, que me lo me lo bloquearon. No andes noviando aquí, anda la comandanta, dice, no andes noviando aquí, anda la comandanta. Paola, no, no, no, no, no es noviar, no es noviar, no es noviar, es para conocer, no, no, no, no, lo hice con el menos interés de, de forma de cortejar, no, no, no, no pregunté por eso, eh, simplemente pregunté por saber si era una foto de ella o si era una foto de un artista. O sea, me, me llegó la duda es ella o es una artista la de su foto es, es eso no no ando buscando ahí romances ¿Cómo creen yo no yo no ando buscando romances si Hanna es cosplayer Hanna derrochando dinero qué Elena Bonilla esa es tu foto ah no es cierto no es cierto no es cierto es que Hanna Bonilla ahí en esa foto parece modelo y quería saber si era una modelo si es ella si es su foto bueno ya olvídelo olvídelo no le entendí a su... Si Hanna es cosplayer, Hanna derrochando dinero, no le entendí. No le entendí. Óscar, eh, ¿de qué hablas? Jajajaja, ja, ja, ja, Talía. Habla sobre Devani, dice Broad Rodríguez Cruz. Habla sobre el tema del hombre polía. Vamos a dejar el, el número telefónico en pantalla para que nos llamen y nos cuenten historias paranormales, historias de terror, misterios y cosas que les hayan sucedido. Pepe Mendoza que nos mandó 50 pesotes y le agradecemos inmensamente. Le vamos a agradecer con una risa, con una risa única. La risa de Lucho. Ahí está. No, no... No, no es un perrito que, que está tosiendo, ¿no? No, no es un rechinido de una puerta, ¿no? ¿No es? No, no es eh, una bocina que está descompuesta y, y suena así, ¿no? ¿No es? Es la risa de Lucho. Volvamos a escucharla. Ahí está. El rizo, de, el rizo de lucha. <risa> el rizo de lucha, digo, el licho de ruso. Digo, la risa de lucho. Oh, ¿seguiste el caso de la chica quemada? Te sigo, mi hermano, desde el caso de animaciones extraterrestres, que fue una polémica y la expusiste. ¿Animaciones extraterrestres? Eh, bueno, es que ha, ha habido muchos videos de CGI que desmentí exactamente sobre extraterrestres. Pero la chica quemada, qué bueno que me acordaste, eh, Pepe Mendoza, qué bueno que me acordaste, gente. ¿Qué sucede con el caso de esta chica quemada a la cual abusaron y después la quemaron? Ya vi que salió en noticieros, ya vi que salió en, en al extremo me parece, ya vi que salió en otros lados, ya la entrevistaron varias personas, pero no hay, no, no, no sube más su caso, no, no se intensifica el caso. Es decir, si ya le han dado exposición en muchos lados pero al parecer si sí, nadie la quiere ayudar, eso parece, eh, no la quieren ayudar porque parece que ella ha mentido, sí está quemada en realidad, sí está quemada, pero parece que ella no dijo la verdad, o, o a la fiscalía o a nosotros, a uno de los dos no le ha dicho la verdad, es decir, no la apoyan porque es claro que ella dijo una mentira, no sabemos si la mentira es que la abusaron, o la mentira fue que ella se quemó en un predio y que fue lo que le dijo a la fiscalía. No sabemos qué mentira de las dos fue, pero de que ella ha dicho una mentira, ha dicho una mentira. Y creo que por eso la gente duda, pero de que ella está quemada, está quemada. De que ella tiene cuatro hijos, tiene cuatro hijos. De que ella no tiene recursos económicos, seguro no tiene recursos económicos. Eso es real, pero mintió o a la fiscalía, o a nosotros nos miente es por eso que su, su caso no termina de cuajar porque no se sabe a quién de los dos ha mentido a la justicia o a nosotros a la justicia para que se le haga justicia o a nosotros para que genere dinero si sí es ya no te quiso dar entrevista a la chica dice Ana Prerty yo no quise eh, yo no quise llamarla para entrevista Quería estar seguro de que, de que estuviéramos presentando un caso verdadero. Porque si lo que ella busca es solamente dinero, pues que nos diga, eh, me quemé por una situación diferente, tengo pues 30% del cuerpo quemado, tengo cuatro hijos, necesito dinero, mi, mi esposo no trabaja, échenme la mano y ¿sabes qué? Mira, yo creo que hasta de 10 pesos cada quien le podemos juntar mucho dinero, para que se vaya manteniendo para sus curaciones o para las cosas que necesitan los bebés que, que es verdad, tiene cuatro bebés y tiene apenas 23 años ¿no? ¿a qué hora tuvo los cuatro bebés? pero son cosas que nosotros ya no, no nos debemos de, de meter si sí vemos que que si lo pensamos bien, tener cuatro hijos a los 23 años es una gran responsabilidad pero si tenemos buenos sentimientos y, y, y pensamos en estos niños que son los que están sufriendo y en ella, que lamentablemente está quemada, aunque sea de 10 pesitos, podríamos ayudarla mucho. Pero que nos diga la verdad. Aquí lo que ella maneja es que abusaron tres hombres de ella, que la quemaron, y este tipo de cosas, y dan la tarjeta para que depositemos. Eso es como que lo que no llega a convencer a las personas, ¿no? si ella sufrió ese abuso de verdad, lo lamento, eh, discúlpanos, por favor, eh, levanta, que, que veamos la denuncia en la fiscalía, que veamos que las personas que ya reconociste sean las personas que estás denunciando en la fiscalía, y con, con mucho gusto apoyamos, y si no es eso, simplemente dinos, me quemé por otra circunstancia, Estoy necesitada e igualmente te podemos ayudar. Eso es lo que yo le diría a ella. Eh, Juan Antonio Garay nos mandó 10, 100 pesotes. Gracias, 100 pesotes. Dice, Oxlack, invita a Álvaro del Canal del Crimen. Saludos desde Monterrey. El Canal del Crimen. Conozco al... al ¿Cómo se llama? A, al Canal del Crimen, no. ¿Cómo se llama el otro? De hecho, ya, ya lo traté de, de buscar... ¿Al criminalista nocturno? No, creo que al criminalista nocturno no lo he, no lo he buscado. Busqué al, al, ¿cómo se llama? Al que no es el criminalista nocturno. ¿Quién, quién es el, quién es el que no es el criminalista nocturno? Díganme, por favor, porque es chileno Álvaro del canal del crimen. Ah, Álvaro, del canal del crimen es chileno. Ok, no lo conozco. ¿Está bueno su canal? Yo conozco al criminalista nocturno y al que no es el criminalista nocturno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hoy oh, díganme, usted, yo sé que ustedes saben. Eh, Fusco, investigador forense. Ándale, sí, el investigador forense, sí. El, el criminalista diurno. El criminalista diurno. No, no, no, no, sí, sí es el. el ¿Cómo dijimos? El investigador forense, al investigador forense, es al que el que traté de contactar para, para entrevistarlo. Eh, no me pasaron sus datos. Voy a volver a insistir para que el investigador forense esté con nosotros. Sino también el, el canal del crimen, está bien, mándeme su link nada más para checarlo. Álvaro dicen que se llama, y también al criminalista nocturno, que también me gustan mucho sus videos. Y claro que ya había pensado también en, eh, en, el, en el documentalista. creo que sí, lo tengo pendiente. Es que no he, he estado buscando a otras personas, pero sí, sí, al documentalista lo vamos a invitar. El documentalista. Muy bien. Criminalista nocturno, canal del crimen, dice Alex Mus 49. Hola, saludos desde Argentina. Gracias, un abrazo. Florencia, no. Florencia, ahí está mi número de WhatsApp por si alguien quiere... Llamarnos y contarnos alguna historia, algún tema paranormal, a alguna, alguna cosa de misterios. A, pa a Paulette nunca la voy a invitar, ni nunca le voy a hablar a Paulette, dice Mariana Rodríguez. Invita a Paulette, please. No. A Paulette nunca, nunca le voy a hablar, nunca la voy a invitar. Así que, ni modo. A Japán, a Danny Phantom. A Danny Phantom. Eh, tampoco. Tampoco. Lo siento mucho, pero tampoco. A Julián Cabalero. Eh, pues, ¿qué nos va a decir Julián Cabalero? Piche, Julián Cabalero no tiene mucho que decirnos. Le voy a decir, pero a ver qué se saca, porque... ¿Qué nos va a decir piche, Julián Cabalero? <risa> sí, pobre Julián. ¿Quién es Paulette? Yo, yo tampoco sé, Yojita. Yo no sé. Pepe, el de la Ruta Verde. ¡Ah, no manches! Todavía vive Taisi Rod. Taisi Rod, ¿cuántos años tienes? Pepe, el de la Ruta Verde. Su madre, me acabas de desbloquear un recuerdo de hace 15 años. ¡Guau! ¡Wow! Pepe, el de la Ruta. ¿En serio todavía existe su canal? ¡Uf! No lo puedo creer ya no lo hacía en la vida, o sea, había desaparecido de mis archivos, de mi, de mi cerebro, había desaparecido, Taisy Rod, te acabas de descubrir como una chica de aproximadamente unos 35 años, quizá hasta un poquito más, Taisi Rod, Taisi Rod, que no te descubran la edad, Taisy Rod, que la, el Pepe de la Ruta Verde, no puede ser, o sea, el tío Gamboín salía con Pepe, el de la Ruta Verde, aquí nadie conoce a Pepe de la Ruta Verde, 42 años, se los dije, se los dije, gente, yo lo sé, porque, pues, yo conozco, a, a, a, yo conozco a los de los 70s también, a los de los 60 yo, yo me sé todos los nombres de, de los investigadores de los fenómenos paranormales, o sea, yo sí sé por eso, no por la edad, yo me lo sé, porque yo he conocido, eh, eh, estudiado, visto, material, documentales de todas las personas que hablan de fenómenos paranormales, por eso me lo sé. Oxlack, una vez te sugerí invitaros a Víctor Camacho para hablar de ovnis y dijiste que en él, ¿por qué te cae mal? Cuenta el chisme. Dije que en él, Darío, y Dan, Darío se acaba de... se acaba de... de declarar que tiene también aproximadamente... De 35 a 40 años, también Darío y Dan Beria, que nos habla sobre Víctor Camacho. No, no, pues es que Víctor Camacho eh, eh, trabaja en Los Ángeles. Eh, es presentador de estos temas también en su programa de radio. No creo que sea una mala persona. Eh, lo único que pasa con Víctor Camacho, pero no, no, no, es que es hablar mal. Bueno, no es hablar mal, es hablar la realidad. Víctor Camacho, como muchos, se dejan ir por los fenómenos paranormales que salen en Internet y los presentan como reales. Entonces, eh, eso no me gusta mucho a mí. Eh, es, es una buena opción de invitado, porque ya tiene sus años de experiencia, de hecho es muy buena muy buena propuesta, voy a, a pensar en traer a, a Víctor Camacho, yo creo que muchas personas de aquí no lo conocen, Víctor Camacho ya es de una generación pasada también, del, de la misma generación de Pepe de la Ruta Verde, es como de la misma generación, y aparte Víctor Camacho no ha sido eh, como un personaje conocido en redes sociales, no, no mucho, fue de la radio y de la televisión y en Estados Unidos, pero aquí en, en México, no. Así que en México, sí, o sea, sí, también es conocido, pero no en redes sociales, bien. Y Víctor Camacho es de la vieja escuela, digámoslo así. Así que sería bueno invitarlo. Espere, voy a revisar su, su material, a ver cómo es que maneja ahora los temas. Yo la última vez que vi sobre, sobre temas sobre Víctor Camacho, estaba en búsqueda de unas piedras de que traen extraterrestres que son piedras falsas, que son tallados de personas y, y él hizo un, un viaje muy interesante, muy padre por la selva en, en Veracruz en busca de la, de la cueva donde estaban las piedras, donde estaban eh, símbolos extraterrestres y donde había extraterrestres eh, plasmados, pero esas piedras son falsas. Entonces fue como, está padre está padre, el, el, el, todo el trayecto está padre que lo lleven a la cueva, pero lo único que no está padre es que digan que de esa piedra sacaron piedras donde se muestran extraterrestres porque esas son falsas, son falsas, y Víctor Camacho las presentó, y bueno, yo tengo todavía el número telefónico de las personas que te pueden llevar a la cueva de donde supuestamente sacaron esas piedras extraterrestres, pero pues eso es, es falso. Anticresden dice: invita a Mystery World, dejen sus diferencias, dejen un beso, e invítalo. Yo lo invité a Anticresden, yo lo invité eh, de, de la mejor forma. Yo siempre le he tenido buena fe y buena voluntad a Mystery World, siempre, desde antes de que fuera tan famoso, siempre le tuve buena fe y buena onda a Mystery World. Él es el que a mí no me tuvo buena fe ni buena onda. Dice que soy una mala persona. No me conoce más que la vez que fuimos juntos de viaje que yo los invité a que fuéramos juntos y él no estuvo con nosotros en el viaje, estuvo todo el tiempo en su habitación y solamente nos dio, nos dio la oportunidad de comer con él y pues dice que soy mala persona. Yo lo invité de buena onda, lo invité por medio de mi manager, lo invité directamente yo, me dieron su número, me dio, no me dijo no, me dijo eh, luego, hoy no puedo, y cuando le volví a recordar de que era la entrevista, me dijo, no, no, no voy a poder, y me trajo así y no me contestó más, entonces, pues es cosa de él, ¿no? Y pues bueno, será un chico que tiene muchos y muy buenos números, pero también debo decir que, que con respecto a los temas paranormales, eh, su, su conocimiento es, no es tan vasto, ¿no? Él sí nos puede hablar de sus experiencias, nos puede hablar de cómo se prepara, de cómo hace los videos, de, de qué ha sentido, si ha descubierto algo. Si, si, si ese tipo de cosas nos puede platicar, claro, ha tenido una experiencia larga dentro de redes sociales y de YouTube y por eso lo queríamos entrevistar, pero pues finalmente no me contestó más. Entonces yo he decidido ya no volverlo a, a insistir, ya no volverlo a molestar, y bueno, las piedras rodando nos encontramos, ¿no? En algún momento a lo mejor eh, necesita algún apoyo de mí y se lo, se lo voy a brindar. Se lo voy a brindar porque él me cae bien. Sé que para mí él sí es una buena persona. Eh, su chica también se me hace que es muy buena persona. Son dos chicos muy talentosos, dos chicos que han hecho buen trabajo, buena mancuerna, que tienen muchos eh, seguidores y que todo lo que han hecho se lo han ganado a pulso. Entonces, para mí sí son, son buenas personas y son buenos talentos que han salido de internet y de estos temas de exploración urbana o de exploración paranormal. Para mí sí. Entonces, cuando ellos ocupen eh, su ocupen, si ocupan algún o necesitan ayuda, yo con mucho gusto sí voy a estar para, para ayudarlos. Invita a verdad Estelar, y verdad Estelar, sí, me dan ganas de invitarlo. <risa> Me dan ganas de invitarlo. Si no sabe la gente quién es Verdad Estelar, se han estado perdiendo de algo muy interesante. Me gustaría traerlo y que platicara también con el maestro Néstor. O se sería bueno. Eh, le mandé mensajito, pero como me, me tiraba mi cuenta de TikTok con mil 200,500 seguidores que sigo chillando por ellos, ya no me contestó. Entonces... No sé, no sé cómo con, con contactarlo nuevamente a este Verdad Estelar, pero sé que él puede hablar de muchos temas muy profundamente y se puede dar un, un round con el Maestro Néstor, más o menos así, de esa, de esa categoría, pero incluso hasta mucho más, ¿eh? Verdad Estelar es potente, en serio. Yo creo que el Maestro Néstor sí me le anda ganando, ¿eh? Sí, me le anda ganando al maestro Néstor. Quique, Quique, de verdad, Estelar, yo lo conozco. Pues yo no soy un bot, dile. Si alguien conoce a Quique, de verdad, Estelar, dígale que, que lo quiero invita invitar a una transmisión. Eh, denme su Instagram, si es que tiene. Yo nada más conozco su TikTok, pero por ahí no me contesta. Si alguien tiene su, su Facebook, si tiene su Instagram, si tiene su correo, si tiene su WhatsApp, o si ustedes lo conocen, dígale, Oxlack te quiere... Eh, entrevistar y por favor denle mi correo denle mi Instagram o, o un lugar donde se contacte conmigo porque estoy muy muy interesado en que verdad este hablar esté con nosotros y déjense de eso tengo muy pero tengo muy buenas muy buenas personas que pueden venir bien interesantes la verdad es que desde que pasó lo de lo del de último video de entrevista que fue con Dross no me había puesto a echarle ganas por lo que estaba pasando con mi familia. Sigo pasando lo mismo con mi familia, pero ahora estamos más estables, estamos más tranquilos y estamos más eh, confiados de que todo va a salir bien, entonces me siento más seguro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, Adriana. Adriana, ¿cómo estás? Bien, Adriana, bienvenida. ¿Desde dónde nos hablas? Yo soy de la Ciudad de México, del Centro Histórico, Ya te hablo. Ah, muy bien, Adriana, pues bienvenida. ¿Qué nos quieres contar? No, bueno, eh, yo quiero preguntarte una cosa. Mira. No, yo tengo menos un... de 30 años. Es que la gente me dice que tengo de entre 40 y 50, pero yo tengo menos de 30. Nunca sí, sí, lo había eso dicho. No lo... Eso no fue lo que te pregunté. Ah, ah perdón, pero... <risa> perdón, pensé que tenías duda. Tu, tu edad me vale. Ya valió. Ok, a ver, cuéntame. Cuéntame, Adriana, pues. No, yo he querido este, comprar super chat y calcomanía y Tengo un problema. Me dice que no puedo. Y yo sí tengo fondos. A ver, yo quiero, quiero, quiero, quiero que... Que tú ganes y okay. yo soy de las que aporto, he aportado, pero ahorita últimamente no sé por qué alguien de, si tú me puedes ayudar o alguien que diga por qué no lo puedo hacer, no no, no encuentro ni en Google ninguna ni información sobre eso. Mira, voy, no a por, voy a poner algo mucho más fácil para la gente que no puede, porque sí, quién sabe por qué pasa, a veces es por la tarjeta de que tienen bloqueados eh, algunas compras en internet y esto lo maneja como compra por internet o algo así, entonces, las, las cuentas o las tarjetas las bloquean por, por ese tipo de, de compras hasta que tú las desbloquees. Pero mira, también tengo mi PayPal, que sí también, gente, me ha estado apoyando en PayPal y que es directo. Entonces, pues ahí está apareciendo en pantalla. Si me quieres apoyar, mira, muchísimas gracias, te lo agradezco inmensamente. También por PayPal puedo mandarte el correo de agradecimiento. O si no, está mi Patreon, en donde pues ahí eh, estamos publicando todas las cosas y las cosas secretas. ¿Y esto, ¿Tú estás en Patreon? No, todo eso no sé por qué me ha estado bloqueando. Yo he comprado otros días Super otros días te he comprado este eh, Cargomanía, pero estos dos días seguidos no me lo ha permitido. Ah, Entonces, ok, ok. No sé por qué, qué pasa. Um, no sé, no, no creo, yo tengo fondos. Ah, no sé, no veo sé. ninguna opción y yo por ahí vi a otros seguidores de you no know, que está pasando últimamente no sé será en internet está pagando algo o los ovnis, no sé puede sí. ser quizá al sistema de de YouTube, <risa> pero bueno si intentas con PayPal o intentas con Patreon, a lo mejor ya te das cuenta que es el sistema de YouTube y no eh, la red como tal o tu tarjeta como tal bueno, voy a seguir intentando, pero yo sí te apoyo. La, Muchísimas nada más gracias. Una sugerencia, ahorita te están diciendo varias personas, te están sugiriendo que invites a tal o tal persona. Uh -huh. Mira, yo to, yo, yo soy del Centro Histórico de la Ciudad de México. Yo conozco miles de historias. Okay. Yo nací en la calle de República de Perú. Okay. Y yo, yo te sugiero que a lo mejor podrías invitar no exactamente a personas de. YouTube, youtubers. Mira, en el centro histórico hay dos muy buenos historiadores que hacen guía de turismo con una cuestión paranormal. Okay. Eh, son historiadores y son muy conocidos. Uno de ellos se llama David Contreras. Yo okay. te sugeriría que inventaras, eh, de, invitaras o, oh, oh, no sé, hacer un en vivo con alguno de ellos, porque sí. ellos no saben qué conocimiento tienen de todo lo, de, mucho, de varios sitios donde se ha detectado este eh, algo paranormal, porque el centro histórico está lleno de eso, y tienen ellos fotos, relatos, <coughs> este, leyendas urbanas, sobre todo las leyendas urbanas históricas son muy interesantes. Tienes toda la razón, ¿eh? Esa gente es bien interesante y conoce mucho. No no te imaginas cuánto. ellos no son como mucho de estar en las redes de YouNow ni de YouTube, aunque sí los tienen, pero no los usan. Ellos tienen público en vivo y tienen grandes grupos, hasta gente de Canadá, Estados Unidos, en el Centro Histórico Madero, y tienen muchos. De hecho, uno de ellos los, los ha entrevistado Canal 11, Canal 22, Canal 40. No son tan conocidos como ustedes, bueno, como tú, ¿no? O sea, pero sí tienen sus seguidores. Sí. Yo te sugiero, y si quieres el contacto de uno de ellos, yo los conozco. Oh, por favor, Digo, por favor. Es otra opción, otra opción. Otra, ¿vale? No, a mí me parece de las mejores opciones, porque lo que se busca es traer como personas interesantes, ¿no? Que sepan de, de temas, de cosas que nos, que nos asombren, que nos dejen un conocimiento. Y no necesariamente los famosos son los que tienen el conocimiento, ¿no? A los famosos sí. se les entrevista por... ...por su trayectoria y porque la gente quiere saber poco de ellos... ...pero en realidad si queremos eh, conocimientos sobre algunos temas... ...pues hay muchas personas preparadas que son súper interesantes. Sí, claro. Te va a pasar el... ...yo tú me has leído en, ahí en, en el WhatsApp... ...te va a mandar dos de ellos, ¿vale? Sí. Bueno, pues te mando un abrazo y, y te deseo lo mejor... Gracias. Lo mejor y la suerte y te va a ir muy bien y espero que se te resuelvan todos tus problemas. Un abrazo. Gracias, Adriana. Y suerte, bendiciones. Que estés bien, saludos, no abrazos. Gracias por recibir mi llamada, bye. Gracias. Eh, tragedy nos mandó 5 eh, cinco, cinco dólares, dice Super Sticker, gracias a 66 Tragedy. Y tienes razón, Adriana. Eh, y tienen razón ustedes también. O sea, sí tenemos la idea de invitar a todos estos que son conocidos en redes sociales, en Internet. Y también tengo idea de invitar a personas que son interesantes, que no son tan conocidas en Internet. Y de hecho, para ella iba. Yo les tengo... No la he contactado, pero ya la tengo en la mira. Ya la tengo en la mira. Sigo sus pasos, la espío. Estoy sobre ella. Estoy sobre Y cuando menos lo sienta, ya va a estar aquí de invitada. No la conocen. No es famosa, pero es una chica que habla con los animales. Así que espero que nadie me la vaya a querer robar, porque ya saben que son súper, ven algo bueno y no lo quieren robar. Aquí ya, como, como encontramos a, a, a Abril, así como encontramos a Abril, así encontré a esta otra chica. Y ya, ya, ya me estoy haciendo las manos así como mosca, miren. ¿eh? Porque yo sé que hay mucha gente importante, interesante a quien vamos a invitar, pero sé que eso estaría buenísimo. Ella habla con los animales, pero no solamente con los animales grandes, sino con cucarachas, con insectos. ¿Qué nos tienen que decir los insectos? O sea, wow, no me la van a ganar. Estoy sobre de ella y las voy a traer, se los voy a prometer. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Sí, buenas noches, Ocla, este, Adrián, de acá de Tampico, Tamaulipas. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido, saludos. Saludos, saludos. Este, pues aquí, este. Viendo tu, tu en vivo y este. Y eh, eh, pues sugiriendo, ¿verdad? Quién, ¿A quién puedes invitar más ahí? Ajá. Uh, pues, ahorita que estaba diciendo lo de, eh, sobre lo de Mystery World, lo de Capi y lo de esta chica, eh, por lo que yo también los sigo a ellos, ¿verdad? Sí. Y según ahorita ya le va a dar más, más a, a su canal, porque pues estaban ellos este, subiendo cada dos meses, cada tres meses un video, ¿verdad? Sí. Entonces, este, vinieron aquí a, a Madero a, a checar lo que es el hospital de La Planchada, Ok. Acá en el Hospital Naturista, este, también eh, les dije que, que hay un varios lugares aquí donde también, este, hay historias, de, de criminales, por el, el de Capitán Fantasma, está la historia de él, está el, está el, el, el Hospital eh, Civil de aquí de Tampico, el, el, el Hospital Carlos Canseco que te puedo contar una historia de ahí, ¿Sí? eh, bueno, dos historias, esta una le pasó a mi mamá, que ella trabajó ahí un tiempo en el hospital civil de, de Carlos Concejo, eh, el viejo, ¿verdad? el que está en el centro de Tampico, okay. y es ella que eh, una ocasión había una, un, este, no recuerdo qué huracán era el que estaba pegando aquí en Tampico, antes de que llegaran los, la base de Anelija a, a, a desviarlos, y, este, y dice ella que, que eh, pues el hotel, el hotel, el hospital tenía este elevador, ¿va? Y ¿Sí? se metió ahí y iba para el cuarto de limpieza para cambiar este, eh, sábanes y todo eso. Y cuando se va la luz, se va la luz de, de, de, del, del hospital y... Tardaba a lo mucho unos 10 minutos, 5 minutos en que entrara la, la planta que tenía el hospital para que, pues, no se quede sin los, los, que los pacientes, ¿verdad? Sí. Eh, ella dice que llegó hasta mero abajo y que le daba mucho miedo porque decía que pues, ahí se parecía una enfermera que pues que había muerto ahí en circunstancias medias extrañas. En el hospital es murió. Mande. Un... Vale. En el hospital murió la enfermera o la doctora que era sí, sí. Eh, era una enfermera también porque también de, eh, ella eh, por lo que me contó mi mamá ella este la encontraron muerta eh, en uno de los de los pasillos de ahí del hospital no me acuerdo si fue en el segundo piso o en el tercer piso sí pero de ahí de eso que ella falleció ahí en ese hospital se, se les estaba apareciendo además compañeras de ahí va entonces sí. dice mi mamá que, que esa vez se fue la luz y se quedó parada en... el en el elevador porque iba al sótano a, a este por sábanas. Sí, entonces ya cuando eh, eh, regresó toda la luz ya entró a la planta, ¿verdad? ya baja ella a, a, al, al sótano. Pero eh, en ese tiempo las, las, las luces eran uh, de filamento, los focos, y entonces este parpadeaba mucho. Okay. Y ya los lejos dice que vio la. la, la una enfermera que también le, dijo, y que le saludó a ella, ¿verdad? Le dijo, buenas noches, este, compañera, este, ¿cómo va el turno? Y no, no, no, no le contestó, ¿verdad? Entonces, eh, pues ella fue a, a, a dejar la, las sábanas que estaban sucias y agarró otras. Y ya se salió, con permiso, y ya so, regresó. Y ya la, la, la jefe de enfermeras, que también conoce a mi mamá, le preguntó, oye, este... ¿Quién la que anda ahí abajo, este, en la, en la lavandería? Y le dije a la jefa de primera, no, o sea, de hecho, este, o sea, yo no tengo a nadie que esté ahí abajo. Dice, de hecho sí vimos que que van a los elevadores en aquellos tiempos eran de, como de rejilla, no, no son como los, los actuales, ¿va? Que son como puertas de metal, eran, este, como, ¿qué te puedo decir? Como tipo, eh, tipo protección, pero en hexagonal. Y eso es el tipo de, de, de elevadores que tienen ahí. Dice, vimos que bajaste, pero no ha bajado nadie al sótano, nada no más que tú. Dice, ah, ya te encontraste a la compañera, la que falleció aquí. Y pues ese fue lo, eh, lo que le, le pasó a mi mamá cuando trabajó ahí en el, en el hospital. En el hospital civil de, de, de Tampico. Ok. Ese hospital ahorita ya está abandonado. De hecho, lo quieren demoler para hacer otra, no sé si otro hospital o otra cosa ahí. Sí. Pero ahorita está el ministerial de aquí de, de, de Tampico. Entonces, yo eh, un tiempo trabajaba yo en el área de cobranza de Infonavit, y, y pues desafortunadamente me tocó hacer un desalojo, de, de una casa donde pues no, ya no podían pagar la, la, la propiedad. Okay. Y llegaron un ministerio ministerial comentando con nosotros, ¿verdad? y les dice chavo, hombre, es que ahí donde la oficina donde está nuestra oficina de la ministerial, dice, este, pues nos espanta. Pues ya con el el abogado que yo estaba trabajando, pues ya le empezamos a preguntar qué es lo que pasaba. No, pues no, de la silla nos apagan las luces. Nosotros pasamos por donde está la, la oficina de pues, del capitán y se ve que alguien está adentro cuando el capitán está. Y pues de volada entramos nosotros a ver qué, qué es lo, lo quién está adentro, no Sí. Y pues no encontramos a nadie, no, o a veces nos quedamos también adentro de la oficina y nos jalan la silla donde estamos este, dormidos. Dice, pero lo que pasó hoy, dice, hoy, hoy, este. Esta, en este día atrapamos a alguien en la noche lo dejamos encerrado en la, en la, en la celda, okay. y pues no fuimos a dormir o sea, nadie se quedó en la oficina dijo, ah, pues, cómo se va a salir cuando regresamos en la mañana el, el, el preso nos dice, ay, ya no se pasa el que está aquí al lado nos, nos estaba chingui chingui no, no, no, no me dejó dormir ah, ok, sí, no. Este, ahora hablamos con él y se hablaban entre ellos dos, si supiera que es el único que está encerrado ahí. Ok, o sea... Entonces, este... No había nadie, no no sea, había nada más nadie. era el único preso ahí en la, en la oficina, y se, entre ellos nos dicen, ah, si hubiera sabido que, que él era el único que estaba encerrado ahí en, ese, en esa noche. Okay. Entonces, en ese, en ese hospital dicen que se, se han hecho recorridos cuando es este Día de Muertos, y este... Y sí, sí, dicen que se aparecen por ahí fantasmas, o cuando pasa uno por afuera de ese, de ese hospital, se ven sombras. Entonces, ahorita ya está, la parte de abajo está ocupada por, por lo que es el ayuntamiento de, de, de Tampico, pero sí. si tú quieres ir a grabar o hacer una exploración, pides permiso y te dejan pasar, ¿verdad? Ah, okay. No pasa absolutamente nada. Qué interesante, qué padre. Eso estaría muy bueno. Bueno. Sí, sí, sí, digo, ya... Ya tiene eh, rato ese hospital sí, ahí a, abandonado. Muy bien, pues a ver qué vamos a esperar el video de Mystery World. Y si en algún momento pues toca ir por allá, pues a lo mejor damos una visitadita a ese hospital. Sí, ya sabes, aquí tienes tu casa y este cuando te vuelves venir, pues ya mostrártelo lo que hay aquí de, de paranormal. Gracias, gracias, te mando un abrazo y le mandas un saludo a mi esposa Sochi, y a mis hijos que están escuchando, Adrián y Axari, y Alberto, por favor. Gracias, un abrazo para Sochi, a Axari, a, ¿a quién? ¿Axari? Ajá. Axari. Axari, Axari. Adrián, Adrián y Alberto. Ah, muy bien, Adrián, Alberto, Axari ah. y Sochi, les mando un abrazote. Gracias por estar viendo el programa. Qué bueno que me dices para no decir groserías. <risa> Saludos. Bye. Bye. Bye. Hola. Hola, saludos. Bye. Bye. Bye. Adiós. Bye. Bye. Bye. <risa> Dice Fernando CR que mandó 50 pesotes, Los aliens hablan de paz y amor. Creo que si se hacen presente, todo el mundo lo haría. Por eso creo que es falso, o a pesar de haber visto cosas raras. Los aliens hablan de paz y amor. Creo que si se hacen presente, todo el mundo lo haría. Por eso creo que es falso, a pesar de haber visto cosas raras. No sé, Fernando, si te refieres a un tema en específico, o es como en general sobre temas de extraterrestres, lo que tú opinas, lo que, lo que piensas sobre esto, que los extraterrestres sean falsos. ¿Crees que sean falsos? Aquí Awitz nos mandó un mensaje y dice, Oxlack, oh, te pido que veas lo que te mandé por WhatsApp. Me siento muy mal, la estoy pasando muy mal y ya no sé qué hacer. Estoy desesperado y triste, con mucha ansiedad. Me hace sentir mal. Eh, adiós. A ver, vamos a buscar qué, qué le pasa a Awitz, porque está pidiendo ayuda. Awitz nos está pidiendo ayuda en vivo y pues obviamente no vamos a dejar que Awitz se sienta mal. Vamos a abrir aquí esto. A compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Gracias, Aisma, por una super sticker. Gracias por esa calcomanía super sticker. Vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla. Ventana, WhatsApp. Y bueno, vamos a ver qué, qué le pasa a nuestro amigo Awitz. Awitz, ¿qué tienes, Awitz? No nos hagas preocuparnos, por favor, Awitz. Awitz, reacciona. Awitz. <tose> dice lo siguiente lo acaba de mandar hoy <tose> dice lo siguiente hola Oxlac solo para decirte que esta persona que es un hijo de Dios que está dentro de un cuerpo humano sigue comunicándose por Facebook ya bloqueé más de 10 cuentas suyas en ellas me amenaza diciéndome mentiroso que voy a pagar por mis pecados etcétera cuando yo le era fiel él me traicionó y me llama mentiroso cuando él me traicionó a mí. Y muchas personas me confiaban que confiaban en él. Y la verdad ya me tiene cansado. Dice que no se le va a cumplir la promesa y el deseo que se le hizo a Jesucristo y a su hermano, que le dieron su confianza. Me dice que me va a castigar como si yo hubiera hecho algo malo. Y el que hizo cosas malas fue él. Mintió y traicionó a Jesucristo y a su hermano. Y dice que su padre, el creador de la vida, no va a cumplir el deseo de Jesucristo y su hermano, pero yo he visto cosas que demuestran todo lo contrario y que el Padre de la vida está cumpliendo su palabra. No me deja en paz y dice que muchas personas humanas creen en él cuando él planea destruir toda la existencia, él traicionó a Jesucristo y a su hermano y a todos los seguidores del hermano de Jesucristo que confiaban en él. Te mando un pedazo del último mensaje que me mandó y ya que no puedo más con esto, estoy cansado de él y haría cualquier cosa para que él desaparezca y ya no moleste a nadie porque él es el mayor amenaza de toda la existencia. Aunque no me crean y me llamen loco, lo peor es que me dice mentiroso cuando yo nunca le mentí. Siempre le hablé con la verdad y mira cómo me paga. Si aprendí algo es a no confiar con otros dioses, en, no confiar en otros dioses que no estén del lado de Jesucristo y su hermano. Todos los demás son mentirosos y traicioneros y ven la humildad y a los demás seres vivos con caras de pendejos ¿Ah? y que nos traguemos todas sus mentiras. Ya no aguanto una parte de mí quiere llorar y tengo algo de miedo, aunque sé que el creador de la vida nos va a salvar de su hijo. Una parte de mí teme que su hijo logre hacernos su mal y a mí ya me ha dañado demasiado y aquí estamos viendo el mensaje que le enviaron a él, y dice, <coughs> <coughs> dice, como Dios, mi carácter y comportamiento es totalmente diferente a la que me describes de cómo me asatanizas. Ahora que no leeré tu respuesta, ya no te responderé más. Al menos me diste la razón con que tu canal es entretenimiento, dejando claro lo que te dije una vez, subir lo de tu difunta madre, mandar a publicar un audio sensible y poner lo que te pasó en el hospital, todo ese contenido fue mero entretenimiento y una morbid, morbosidad tuya. No quiero ser amigo de una persona que no sabe cómo funcionan las cosas realmente y al no saberlas tienen a exagerar, una mentira de aquel que no conoce tan bien. Estoy satisfecho con decirte todo esto porque ya no te responderé más porque es un recado que pedí que no me reenviaran hasta el fin de los tiempos y tu castigo eterno. No, que no se manche, mire, le vamos a contestarle, mándanos, Awitz, ah, mándanos, eh, mándanos su correo, mándanos su teléfono, y ahorita le hablamos como se le debe de hablar a esta gente, no me importa que sea el hijo de Dios malo, no me importa, no me importa que él vaya a hacer mucho mal a, las, a la civilización, y que él te esté acusando y que te esté amenazando con que, vas a despe despellejarte vivo en el infierno por malnacido, no importa que diga que tú eres todo un loco, que el diablo va a comer y a defecar en cada, eh, en cada oportunidad que tenga, no le creas, no le hagas caso, este hombre, mándame su teléfono, y ahorita vas a ver qué clase de mensaje le voy a mandar a este inculto hijo de Dios, yo no creo que se ponga conmigo, no se va a poner contigo, Aguitz, Mándame su teléfono, mándame su Instagram y le vamos a echar un montón para que sienta, para que sienta que él y su infierno y el averno en donde él vive no nos da miedo y estamos contigo, Awitz. Por favor, dinos quién es ese malnacido hijo de Dios para que nosotros acabemos con él y van a estar del lado de nosotros los morollos y los clones también. Vamos a ir todos juntos en contra de él, pero tú no vas a estar más eh, sintiéndote mal, porque esta persona lo va a pagar, él es el que va a caer en el infierno y va a ser devorado por los demonios y defecado y devorado y defecado y devorado y defecado hasta la eternidad por los puercos y los demonios que existen en el maldito infierno, así que mándanelo, mándanos los morollos y los cronos son bien, bien cabrones, vas a ver que les vamos a echar montón a este hijo de Dios y que no te esté maldiciendo a ti, a Wix. en serio, mándalo, si tienes ahorita la oportunidad de mandarme un whatsapp mándamelo y de una vez le hablamos a este hijo del morollo vas a ah que no era una historia bíblica, dice César Romo devorado y a de una marolla hecha y derecha si sí, todos le vamos a echar un montón super sticker de Irma Villegas, gracias Irma Villegas, un abrazote Calavera Man Force dice Linda Díaz, tienes no sé qué eh, Awitz, tú tienes a Metatron y a toda la Legión de Arcángeles. Olvida a los humanos traicioneros, pana. Pon en su lugar Oxlack. Sí, sí, sí. Vamos ahorita contra este pedazo de, de Dios, porque no es un Dios verdadero. Es un pedazo de Dios solamente que está tratando de eh, molestar a otro hijo de Dios que es Awitz. Eh, sabemos que Awitz es hermano de Jesucristo. Si ustedes no lo sabían si no estaban en esta transmisión. Bueno, Awitz es hijo, es hijo de Dios y es hermano de Jesucristo. A ver, vamos a contestar esta llamada. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Hola, buenas noches, ¿quién habla? Bueno. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, hola. Sí, sí, dígame, dígame. Bueno, parecía que estaba en medio de una tormenta. M&M eh, que es un problema, de Tron se la envió a Witz. Eh, que sea juzgado por la divinidad de los campos elíseos que el dios Sol lo funda en el calor de los brazos del averno. Exactamente, Bri Power. Exactamente, está escribiendo otra Biblia, dice Chanel. Y, eh, vamos a ver, vamos a contestar. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, hola. ¿Hola? Bueno, hola, ¿quién habla? Bienvenida. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Pues aquí, mira, queriéndome comer una torta, pero todavía estoy en transmisión, así que voy a esperar un poco más. Ah, mira que vino, pues provecho. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué estás haciendo tú? De aquí vino su transmisión. Ah, estamos en vivo, ¿verdad? Cuéntame, ¿qué pasa? Sí, mira, este, quería contarte una historia. Ah, súper, qué bien. Vamos a, a tu historia. Eh, muy bien. este, Bueno, para entrar en contexto, este, yo soy medium sensitiva. No sé si sepas qué es eso. ¿Medio sensitiva? Medium sensitiva. Ah, medium sensitiva. Ah, no, cuéntame, a ver cómo sí, es. Así es, perdón si no, no, no se entendió es este, personas que pueden este sentir presencias no se pueden ver, no podemos verlas no podemos contactarlas pero podemos sentirlas o que tú sientes a las personas sí. no las escuchas eh, no, no, no las escucho simplemente las siento, o sea si yo voy a un lugar puedo saber si, si hay algo en ese lugar ¡ay qué padre! eso está interesante, ¿desde cuándo tienes este eh, pues como don? Eh, desde que tengo nueve años nueve años obviamente al principio pues no, no lo entendía pues pero con el tiempo me puse a investigar y supe que era eso oye y tú lo llevas a cabo ya como algo que tú haces eh, con, das consultas o, o estás haciendo algún tipo de trabajo con esto La, lamentablemente no fíjate que dejé un poco eso incluso se, se han este, apagado un poco como ese tipo de, de habilidades o no sé cómo llamarlo pero aún lo tengo, eso sí lo sé, este no, yo tengo mi profesión y todo, pero no, este, no lo, no he seguido con eso, pero sí me pasa que si voy a cualquier lugar puedo saber, este, aún si hay alguna persona o no. Ok, ¿nos puedes contar alguna de esas historias en las que hayas ido a algún lugar y hayas podido sentir, hayas podido ver algo y demás?, Sí, sí, claro que sí. Ver, Mira, por lo mismo siempre me, me ha gustado ese tipo de temas este, y una vez este, estando en la preparatoria, yo creo que tendría unos 17 años, este, en una locura este, se me ocurrió ir a, al cementerio. Obviamente, ¿Estaba, estaba la, cerca? ¿Estaba cerca ¿Eh? Estaba cerca el cementerio de la escuela? Eh, sí, sí, sí estaba cerca. Como vivía en un pueblo pequeñito, estaba cerca. O sea, pues todo es caminando, no es tan, tan lejos. ¿Y por qué de se te ocurrió? Algo? ¿Perdón? ¿Por qué se te ocurrió ir al panteón? Como de pinta, ¿no? No, fíjate que no, era de pinta. <risa> Fue después de clases. Yo tomaba las clases este vespertinas en la tarde. Entonces mi plan era saliendo de ahí. Ir a hacer pues una mini investigación, se puede decir, que quería llevar no, no. cámara, grabador. En serio, ¿no? Esa es mi locura. No, si sí estás, si sí, sí estás medio, este, intensa. Ok, fuiste entonces... Hola, ¿A qué se dedica usted? No, no, pero no en la secundaria. Dijiste en la secundaria, ¿cuántos años tenías? ¿17? No, en la preparatoria. Ah, en la preparatoria. En la preparatoria. Okay. 17, sí. Ok. Este, y pude convencer a pocos amigos porque pues obviamente su respuesta fue la misma que tú, o sea, soltaron la risa, me dijeron, estás loca, <ríe> sí. estás loca que, porque, y yo quería ir de noche pero no pude convencerlos, entonces, este, lo, lo más que pude convencerlos fue al atardecer, o sea, que ya el sol se estuviera ocultando pero que todavía hubiera luz, y entonces, bueno, el caso es que fuimos y para que se entienda bien el cementerio es de cuenta que toda la parte de medio es como un camino de piedra y a los lados, izquierda y derecha, pues están las tumbas. Entonces, sí. puedes caminar hacia simplemente en medio o entre las tumbas. Bueno, desde que llegamos empezamos a grabar. Te digo que llevábamos una cámara de video y otra de, de sonido nada más. Y este, desde que entramos a los dos minutos yo sentí la presencia de una niña. Sí. No había dicho nada a mis amigos y amigas porque pensé, de por sí me costó mucho convencerlos. Si les digo que hay algo, se van a ir corriendo y me van a dejar sola y pues adiós a esto, ¿verdad? Bueno, seguimos este, entre las tumbas, según un grabando y como realmente para ellos no había nada, pues todo tranquilo y hasta lo tomaban a broma, riéndose y todo. Sí. Pero yo sentía que la niña todavía no seguía. ¿Una niña? Este... Una niña, sí, yo sentía la presencia de una niña de unos siete u ocho años. Okay. Este, seguíamos caminando. Realmente no duramos mucho rato, porque te digo, ellos estaban este pues rejegos a estar ahí. Este, después de un ratito, este nos fuimos un poco más a la entrada y no sé por qué hay como unas banquitas en ese caminito que te digo de piedra. Sí. Y nos sentamos en una de esas banquitas, entonces nos sentamos y ya ellos aburridos ya me empezaron a decir, oye, este y ¿no sentiste nada? Porque ellos ya sabían algo más o menos este de, de lo que yo sentía, pues, o sea, de lo que he pasado en mi vida. Oye, ¿no has sentido nada? Cuéntanos o algo así. Les dije, ok, pero prometen no asustarse? No, te lo prometemos. Les dije, bueno, desde que llegamos, una niña nos está siguiendo. De hecho, está aquí a unos metros a mi derecha, ocultándose detrás de un árbol, viéndonos. Oh. No, ¿cómo crees? Que no sé qué. Pero ellos no veían nada. Sí. Júranos que no nos estás mintiendo. Yo, no, pues no les estoy mintiendo. Y... ¿Y tú la sentías o la veías? Mira, es algo extraño de explicar. La sentía, pero haz de cuenta que cuando sientes la presencia, no sé, te llega como una foto mental. O sea, te podría decir cómo iba a vestir y todo, pero no porque la estuviera viendo, o sea, en ese momento. Es como si me hubiera llegado una foto o un recuerdo. Es que, sinceramente, sí es muy difícil de, de explicar eso. Okay. Pero sí traía así como, como un vestidito blanco la niña y tenía cabello negro. Entonces, pues, este... Eh, es dos inefable. Sin la banca. Es, in, es inefable. Así es, sí, así es entonces como ya había pasado más rato y mis amigos estaban más relajados pues ya ellos en broma, porque ellos lo tomaron en broma, me dijeron pues hay que tomarnos una foto y dile que venga dile que venga para que salga en la foto Ajá. Este, para esto de la banquita yo era la penúltima de la banca, de la penúltima y a mi lado derecho estaba una amiga entonces yo volteo hacia donde sentía la presencia y yo dije, ven amiga ven y ponte detrás de mí para que salga en la foto todo lo que dije. Entonces recuerdo que una de mis amigas se pone enfrente de nosotros y nos toma la foto. En el momento que sale el flash de la foto, porque era de esas cámaras de antes, uh -huh. este, en el momento que sale el flash de la foto ya no sentí la presencia de la niña. Como que, o, se, como que se fue. Sí, como que se fue. Y pues mi primer pensamiento fue, pues, se enojó. Tal vez este, sintió como una grosería que yo le haya hablado así. Uh -huh. Y por la actitud de, de mis amigos y amigas. Y seguimos hablando, no ya no le no pensé en eso, no tomé importancia porque pues salieron otros temas. Seguimos hablando, estuvimos ahí unos 10 minutos más, yo creo, hablando. Y no había notado que el, mi amiga, la que estaba sentada a la derecha, ¿recuerdas que te dije que yo era la penúltima sentada en la, okay, en ¿en la, la banca? banca? La, la última, la que estaba a mi derecha. Y de repente yo volteo porque en, ya en ningún momento la escuché, estaba callada y estaba un poco así como agachada, como encorvada. Y volteo y le pregunto, ¿estás bien qué tienes? Y nada más me dijo, tengo mucho frío. Y pues estaba un poco pues, ya nublado, y como ya se iba el sol oculta, no se me hizo nada raro. Y dije, pues ya está bajando la temperatura. Sí. No pensé en nada. Entonces, pues, no, pues ya vámonos, nos levantamos y empezamos a caminar. Y, y me doy cuenta que esa amiga empieza a caminar un poco más lento, porque pues todos estábamos caminando a la par, platicando, y ella se va un poco más atrás de nosotros, caminando más lento. Okay. Se me hizo muy raro, pero como esa amiga en sí siempre tuvo un carácter muy extraño, otra vez no hice caso, okay. lo vi normal. Pasaron yo creo que a lo mucho un minuto, minuto y medio, cuando empiezo a sentir la presencia de la niña muy cerca, y dije, oh Dios, y volteó a ver a mi amiga, y ella seguía caminando, pero con la mirada gacha Ok. Ya imaginarás hacia dónde voy, hacia dónde, es eh, lo que quiero explicar, y yo así como, ay no, ay no. Creo que la niña se pegó a mi amiga. Ok. Entonces, aunque aunque yo ya tenía como costumbre en este tipo de temas desde que tenía nueve años, obviamente no estoy acostumbrada o capacitada como para un tipo de pues, cómo, ¿cómo se le llamaría? Como de, de expulsión, de exorcismo, no sé cómo se le llamaría. Sí. Y yo dije, pues, es que ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me empecé a poner a un lado de ella, a hacerle plática como a distraerla, y ella me contestaba con puros monosílabos, sí, no, ok, okay. Ajá. y eso ya me estaba empezando como, como a estresar. Y, y ya la abuelita de amigos estaba empezando a ser más chica, porque pues cada uno estaba tomando un camino diferente, ya por aquí llego a mi casa, yo ya me voy, nos vemos, sí. otros iba por otro lado, hasta que ella y yo quedamos al final, porque vivíamos más o menos por el mismo rumbo, okay. Y al final quedábamos ella y yo, y ella era la última, porque yo ya iba a llegar a mi casa, dije es que, ¿qué hago? No puedo dejarla así, sí. y más porque yo me senté culpable, porque yo era la que, la que pues, según este pues le habló a la niña, le dijo, ven a, ven a tomarte una foto con nosotros. Sí. Y lo único que se me ocurrió, sinceramente, este, antes de que se fuera, le dije, a ver, mírame, pero mírame a los ojos. Y ella me volteó a ver raro y le dije, vete, es todo lo que voy a decir, vete. Pero yo con una seguridad que te, que te juro no sentía, yo estaba sí. temblando. Y me vio con cara de que, ¿Tú estás loca o Ajá. qué formas más, que... Y ella.. Pues sí, ya ya me voy a mi casa, pero ya respondiéndome algo seria Y le dije, no, ¿sabes de lo, que está, de lo que estoy hablando? No estoy hablando contigo. Vete y lo digo en serio. Recuerdo que nada más así abrió los ojos como plato, no dijo nada, se dio la vuelta y se fue. Okay. Yo dije, ay Dios, a ver, ¿qué pasó? Me esperé yo creo que unos 20 minutos y le hablé a su casa. Y ya cuando le hablé me contestó normal, hola, ¿qué pasó? Que no sé qué. Y yo, ¿cómo estás? Y ella... Pues bien, ¿por qué? Y yo, como que bien que no te acuerdas, acordarme de qué. Le dije, no manches, no te acuerdas de lo que pasó de regreso de, del panteón. Y ella, pues nos regresamos. Dices es que lo único que recuerdo es que yo estaba muy enojada y no recuerdo por qué, no sé qué le estabas peleando tú. Le dije, ¿en serio? Y me dice, sí, yo simplemente recuerdo que estaba enojada, yo no recuerdo otra cosa. Sí. Y realmente <ríe> eso fue todo y quedó para mi suerte, yo creo que era una presencia, puedo decir yo, muy, muy ligerita, muy débil, porque si hubiera sido algo más fuerte, pues yo no hubiera yo no hubiera podido. Yo estaba un poco más joven y no, no hubiera podido hacer, hacer nada. Entonces, ¿sí es verdad que las entidades o estos espíritus fantasmas se le peguen a las personas? Yo tenía la idea de que no. Pero parece que sí, y sobre todo si eres una persona que eres un poco más vulnerable, como más débil uh -huh. hacia ese tipo de cosas. En el caso de, de mi amiga, ella sí era así, porque ella siempre fue una niña como que muy insegura, como que ella siempre ocupaba la aprobación de cualquier cosa, era muy solitaria, entonces yo le echo la culpa a eso, que ella ella era así, por eso tengo esa teoría yo de que como tenía el alma tan débil, por decirlo así, pues esa niña se le pudo pegar, pero pues así fácil se le fue, porque realmente no era como, como un espíritu tan tan fuerte. ¿Y ese, ese suceso en qué pueblito pasó? ¿Mandé? ¿Ese suceso en qué pueblito pasó? Ah, mira, yo soy de Jalisco. Ah, ok. Ajá. Ah, entonces, de un pueblo de por allá... Ok, ¿y ya sí, eh, y después no le contaste a tu amiga lo que tú sentiste, viste y demás? Sí le conté, pero ya días después, pero realmente como que ella no entendía y ella no dejaba de repetirme que ella lo único que sentía era mucho coraje. Okay. Esa palabra se, se le quedó, que sentía mucho coraje, pero realmente no, no entendía nada. No es que haya perdido la memoria ni nada, sí recuerda que caminó del lugar a su casa pero pues que ella simplemente sentía el coraje y ya no recordaba otra cosa. Ok, oye, entonces si, por ejemplo, vamos a hacer una exploración paranormal y nos acompañaras, ¿tú podrías decir si hay presencias o no? Eh, sí, okay. sí, sí podría hacerlo. Eso está. Sí, sobre todo en los cementerios. <risas> ah, sobre todo en los cementerios. ¿Y lo has intentado? ¿Has hecho alguna colaboración con alguien, algún explorador paranormal o algo así? No, no, la verdad no, no, para nada. Pues estaría bien, pero tú de, entonces sigues estando en Jalisco. Sí, sí, yo vivo en Jalisco, exactamente en los altos de Jalisco, no sé si ubiques por ahí. Sí, sí, ¿sabes? En alguna ocasión si quieres puedes entrar a la transmisión y nos platicas más sobre tu don y sobre las experiencias que has tenido y también pues para que te conozcamos, ¿te parecería? Sí, claro que sí, de hecho muy seguido entro a tus este, a tus en vivos en TikTok, ahorita lo estoy viendo por YouTube, Ajá. pero entro seguido los de TikTok, de hecho justamente ayer me saludaste, Este, estoy como Artanas-Om, creo que me saludaste, sí, eran los últimos minutos de tu transmisión. Ah, ok, pues mándame un WhatsApp o mándame un mensaje en Instagram o en TikTok o algo así para que quedemos de acuerdo y podamos hacer una transmisión y nos cuentes pues más de tus experiencias. Sí, claro que sí. De hecho, creo que te mandé un mensaje en TikTok, pero creo que no te llegó. No sé si está tipo bloqueado o no sé, pero te intento mandar otro. Creo que solamente puedo recibir mensajes en TikTok cuando se siguen ambas personas, me parece. Ah, es cierto, sí. Sí, es cierto, por eso no te llegó. Sí, te mando un WhatsApp mejor. Sí, en WhatsApp o en Instagram es mucho más fácil también. Ah, muy bien. Sí, muy bien. No, pues muchas gracias por recibir mi llamada. A ti, por contarnos esto y pues quedamos pendientes entonces para que nos cuentes más. Por eso no quise que dijeras más cosas, porque si hacemos una en vivo, pues que tengas más cosas que platicarnos. Ya nos dejaste picados con esto. <risa> ah, no, pues muchas gracias. Muy bien, saludos. ¿Cómo dices que te llamas? Sandra, muy pero bien. me dicen Sandy. Muy bien, Sandra o Sandy. Que estés bien, gracias por la llamada. <risa> Igualmente otras. Buenas noches. Buenas noches. Pues ahí tenemos a Sandra que nos dice que es medio, sensi medio sensible, no, medium sensible, ¿no? Medium sensible. Eh, medium sensitiva, medium sensitiva. <risa> medio sensible. Ok, no, es medium sensitiva. Sí, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso. Un abrazo para Johnny Mercano, quien va a un panteón de pinta, dice Chino Micao. Vamos a tener otra llamada telefónica, vamos a contestar. Hola, ¿quién habla? Buenas noches, ¿sí? Eh, eh. ¿Qué, onda, ¿Qué onda, hermano? ¿Estás en medio de una tormenta? Ya la pagué, ya la pagué. Estaba, estaba aquí medio en una tormenta. <risa> Con razón, se escuchaba como que estabas ahí en, en dificultades. Sí, no hombre, pero fíjate, eh, te hablaba porque vi que estabas, eh, ¿cómo se dice? Que estabas hablando de lo del Monterrey, del agua y eso, ¿verdad? Sí, déjame mandar un saludito antes de que empecemos a platicar para que no se me pierda este super chat que es muy importante, de RCP Net, que nos mandó 350 pesos argentinos, le mandamos un abrazote, dice, saludos Oxlack, genio, fan de tu canal desde, desde tus inicios y amante de los fenómenos paranormales, saludos desde Argentina. Les tengo muy buenas noticias sobre los temas de fenómenos paranormales, porque estamos, eh, bueno, al ratito les platico, porque tenemos un invitado en la línea telefónica, así que RCPnet, un abrazote y gracias por ese apoyo, mil, mil gracias, mi hermano, gracias, un saludote hasta Argentina. Bien, cuéntame, mi hermano, entonces, ¿qué pasó con lo de Monterrey? Ah, sí, que decías que, que o sea, que se está yendo el agua, ¿verdad?, que no hay agua, sí, sí. Ajá. Ya de cuenta que es porque a veces se siente que se mueven los cerros. Así como si estuvieras en un barco. Ajá. Si te ha pasado, o si se ubica el barco, ¿no te digo? Se mueven los cerros. Sí, sí, sí. O sea, ¿que se siente como un temblor? Así como si estuvieras en un barco, sí. Ah, bueno, supongamos que no, pero dices que se siente como si estuviéramos en un barco, se mueven los cerros. Sí, bueno, pero fíjate, yo sé por qué, mira. ¿De qué? Es porque eh, aquí, no sé si conozcas un luchador... Habla, eh, No sé si conozcas eh, a un luchador que se llama... Hulk Hogan. Ajá, sí, conozco a Hulk Hogan. Bueno, eh, pues ese vive aquí por la casa. Ajá. Y él, lo que pasa es que él tiene poderes mágicos. Hulk Hogan tiene poderes mágicos. Sí. Ok, cuéntame más, cuéntame más. Sí, eh... Tiene poderes mágicos. Ay, güey, bueno, ¿por qué? Están aquí asustando la puerta. Tiene poderes mágicos porque una vez llegó aquí a la casa y él tiene como telepatía. Ajá. Así como magneto. Ok. Nada. No, es que, aquí en la puerta porque no quería que dijera la verdad, pero pues tiene que, que saberlo. No te preocupes, cuéntanos la verdad. Estamos en vivo. Bueno, yo de cuenta que, que tanto normal es el agua. Ya llegó y pues, ha de cuenta que con sus poderes, manipuló todas las, las tuberías. Ok. Y lo está enviando a otra parte. ¿A dónde está mandando sí, el agua? No lo sé. Eh, eh, no, no, no me contó, ¿verdad? porque es medio agresivo el, el pelado. Pero ya está viejito, un Hogan, muy viejito. Pues sí, pero... Pues no sé, será un clon o algo así, porque está joven. O un Morollo, también podría ser. De hecho, creo que lo de ir a una transmisión tuya, ¿no? Ese, sí, el es morollo, un, un Morollo, exacto, exacto. Sí, hace algo de eso, fíjate. Pero sí, de que pasas, pasas y lo ves, y te dice, no, tú no me quieres baluciar, te dice. Oh, pero ah, Juan, Juan Hogan hablan inglés. <risa> No, oh, es que es en serio. Es que entonces es un morollo. Pues posiblemente. Pues, pues un posiblemente, es full no Morollo. full Morollo, yo creo. Bueno, pero también aparecía uno que sale en un libro de historia. Sí, si ubicas uno que sale, que, que sale cargando una piedra, el, el Pipila que le hicieron. Ah, sí, claro, el Pipila. Es sí. Es ese es el que está moviendo las piedras. Oh, no el Pipila, claro. Sí, sospecho que. que es eso, ¿Que, ¿Y el Pipila vive por tu casa también? No, no, ese no. Ese no, le, le, lo he visto en. Se lo anda arriba, dando. Aquí, por, Se lo anda dando el Hulk Hogan. Pasa, no, como es... no, no, no pasa por la casa Pero, pero él vive en la, en la loma Ok Bueno, hay rocas Ok Y de y... hecho tiene tiene un culto así como tipo La película King Kong, ¿se si la has visto? Sí, sí Así, le hacen así de que te que cultos y él llega Y mueve piedras, ¿verdad? Ahí anda bailando con piedras arriba Pero lo que pasa es que La deja caer Porque no le importa, ¿vale? la, la deja caer y por eso tiembla, es lo que te decía al principio. Oh, ya, ya. Y la, el agua... Tiemblan las, los cerros. Tiemblan los cerros y el agua la están mandando hacia otro lugar. Estás ahí. Bueno. Uy, se nos fue, se nos fue. Se nos cayó, ya que nos iba a decir la verdad, se nos cayó la llamada. Bueno, sí, sí, conozco a Jul Hogan. Pero yo creo que ya, o ya se ha de haber muerto Hulk Hogan, ¿no? Yo creo que era un morollo. <coughs> Oxlack, a mi esposo... A ver dónde está este mensaje, ya me lo perdieron. Ox. Ox, a mi esposo le han pasado varias cosas. Empezó sintiendo que se le subía a alguien y lo más extraño fue que su espíritu se desprendió, se desprendió de su cuerpo y vio a varias personas. Alejandra Zaragoza. Ok, Alejandra, o sea que se le subía a alguien en la noche. Y él despertaba y veía a varias personas. Esto, esa historia está intrigante. ¿Quién se le subirá en la noche? ¿Cuáles personas son las que veía al despertar? ¿Por qué no llegaba a casa? Eso y mucho más, Alejandra nos lo tiene que contar, porque la historia nos ha dejado a mitad nada más, y no nos ha dicho bien cómo es que se le subían a su esposo en la noche, y que no llegaba a dormir. Eh, <tose> ya creo que nos está hablando otra vez el Morollo. Buenas noches. Pues, Buenas noches. ¿Qué? Ah, se, cayó, ¿no? es que se cayó la llamada. Se ¿sí? cayó la llamada. Pudo haber sido el Pipila. Posiblemente. Pues, ¿sí, Yo creo que sí. Porque ahorita se, se, se, se, se siente así. Así como que se movió todo el piso. Yo creo que tuvo que ver algo con las antenas. ¿Y tú, tú vives en Monterrey? Sí, sí, en Monterrey, pero para que sepan todos, la verdad, porque está yendo el agua, ¿verdad? Sí. Porque nadie sabe, ya ha salido el Samuel y decir, dice, no, que estamos viendo que las tuberías, pero, pero eso es mentira, es Hulk Hogan, está manejándolo con su mente, en serio. Ok. Ok, ¿podrías tomarle una foto a Hulk Hogan y mandarnos a WhatsApp? Sí, eso sí. ¿Cómo? Bueno, bueno, bueno, bueno escucho ya lejos déjalo maldito Hulk Hogan déjalo que hable por favor Hulk Hogan oh no puede ser no puede ser con ese Hulk Hogan que lo tiene ahí atrapado yo creo que lo detuvo, llegó a su casa y lo atrapó bueno, vamos a seguir con los mensajitos y los, las llamadas sus papás son primos y por eso salió de mente <risa> <risas> El Hulk Hogan mexicano ¿Puedes tomarle foto eh, Al, al carbuclean que está Que estás aspirando, carbuclean. Así nuestra vieja La Hulk Hogan Pues llama Maru, en serio no hay gente En serio no hay gente que diga algo real Yo te creo Es libretista de Stranger Things C come torta pues, like, Ya es tarde, No ahorita, ahorita que termino la transmisión Voy a comer mi torta Mira mi foto que te mandé WhatsApp. Eh, el Samuel García sí, está bien sonso, sigue alimentando la mala fama a los del norte. Se te pasó un super chat, Oxlack. A ver cuál traía un mensaje. Vamos a ver, un super chat que traía un mensaje. Vamos a contestar la llamada. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. ¿Hulk Hola, buenas noches. Buenas noches. Este, oye, este, hoy tuve una plática muy interesante con unos amigos. Ajá. Y ahí te quitaba viendo tu transmisión. Quería, no sé, saber tu opinión, ¿no? A ver, cuéntanos. Tengo un amigo que le dice, que yo y un camarada le decimos el conspi, ¿no? Oh, el conspi, por conspirador. Por conspiranoico. A ver, dame, dame un chance, dame un chancecito, déjame mandar un saludote rápido. A Darío ah, Idan Beria, que nos mandó 50 pesotes, dice, Oxlack, mándale un saludo a mi novia Fernanda, que dice que nunca la saludan en los directos, que la amo mucho y que próximamente será mi esposa. Fernanda, próxima esposa de Darío, le mandamos un saludote, qué bueno que veas las transmisiones y qué bueno que Darío también las vea, así que espero que cuando se casen juntos vean cada noche las transmisiones de la rajada peludona. Un abrazote, Fernanda. Saludos, Darío. Muy bien, mi hermano, cuéntame de tu amigo el Conspi. Bueno, antes de ir con el Conspi nomás te voy a preguntar ¿cómo terminaste con el... por chismoso que soy, ¿no? ¿Cómo terminaste con el Kiko TV? ¿Cómo terminé? No, no, no terminamos. No terminamos. La, la pelea sigue. Ah, ok, bueno. Entonces te digo, tengo un amigo que le hicimos el conspi. Ajá. Está medio interesante el tema, ¿no? Porque este, este man... A antes ver, era muy... una pregunta antes de, de que sigas. En su reunión de amigos que estaban platicando, ¿estaban fumando algo? ¿Estaban tomando? No, Simplemente... No, no, no. Su, su mujer es de comida. Okay. Eh, yo vivo en, en Georgia, ¿no? Y la señora, esta mujer tiene su re, como su cocinita así en, en su garage, ¿no? Entonces Super. se junta mucha gente. Ok. De donde somos todos y convivimos ahí y no nadie toma, nadie fuma nada. Ok. Entonces, este, esto está, o sea, bueno, hasta yo, cuando ese hombre empieza a hablar... Hasta te pones nervioso por cómo él está convencido de lo que dice, ¿no? Ajá. Pero bueno, este hombre antes era... Eh, antes se metía sustancias y te habla mucho de, de la, esa coca Bueno, esa cosa, polvito blanco que es como harina. Ok. Se la metía mucho, ¿no? Sí. Y también tomaba mucho, o sea, lo típico, ¿no? Que toma muchas cervezas y luego este, se les gusta mucho la harina. Ok. Este, entonces... eh. Cómo se calmó él, este fue de una vez que lo agarraron manejando creo borracho y lo metieron a la cárcel. Aquí uh -huh. en, pues en Estados Unidos, ¿no? Ya ves que la cárcel acá es es este pues tiene el mejor nivel de vida, pero pues es más no opresiva, quiero pensar yo, ¿no? Entonces, este, este hombre uh -huh. convivió con mucha gente afroamericana, ¿no? Con muchos morenos, muchos no puedo decir otra palabra ¿no? este sí nitos nitos este, le llamamos aquí muchos nitos Ajá. Ah, okay. entonces este convivió con muchos nitos pues la gente que ay, perdón como que se mató <risa> se mató la cena este la gente que es como como que está en la casa usualmente no está bien no como que no está haciendo Ok. entonces este estos hombres le pues, empezaron a contar muchas cosas que él desconocía eh, empezando por la esclavitud de Estados Unidos, que él no sabía todo, mucho, ¿no? O sea, la esclavitud de hace tiempo, ¿cómo era, no? ¿Cómo discriminaban a la gente morena? Ok. Pero no nada más eso. Me empezaron a comentar de los Anunnaki, uh -huh. de los este, Illuminati, uh -huh. de los estos trans, los que hacen que crezca la comunidad rápido, ¿cómo se llama? Transgénicos, ¿no? ¿Cómo se llama? Tra transgénero, bueno. transgénero. Transformers también se llaman. <risa> No, los que, lo, lo, es como un químico, que ese, que, la, que los alimentos se produzcan más rápido. Eh, ah, Ah, no, no, es no, esos, no sé. Los... Es de una empresa muy Monsanto, ah, es una de ellas. Pero, ah, ¿no? Monsanto, sí, sí, sí, algo de Monsanto. Monsanto. Monsanto. Sí. Este, entonces este hombre, no sé qué tanto daño le hizo la cárcel o, o, o lo, re, lo remedió tanto, no sé que saliendo no volvió a tomar ya nada, ¿no? Uh -huh. Ya lleva cinco años que no se volvió a meter ninguna, nada, nada, está uh -huh. limpio. Sí. Entonces, este te digo, muchos temas que no hay cuenta, él me empieza a hablar de la glándula pineal y, uh -huh. y de muchas conspiraciones que, que, que yo me quedo atónito, ¿no? Uh -huh. Él está muy fuertemente hablando todavía hasta la fecha, de la vacuna, ¿no? Okay. De la vacuna de los o sea, y él es, ay, es que no me acuerdo cómo me dijo, pero me dijo que hay una, hay un documento y él está 100% seguro de que todo esto que te muestran de los ovnis, por ejemplo la película de hombres de negro, ¿no? Sí. Que es este, eso no es ficción, que eso sí pasa día con día okay. y te están preparando mentalmente para que cuando te lo revele el gobierno Okay. ya no te Te, voy volando, te sorprendas ¿no? ¿no? Eh, por ahí van los tiros por ahí van los tiros que te quiero yo preguntar ¿no? Ajá. o sea de que este hombre déjame déjame acuerdo lo que me comentó me, me empezó a comentar mucho de los de que Facebook lo veníó porque una vez se puso a hablar de los de los chakras, ¿no? Que tenemos siete chakras. Ok. Que tú cuando, cuando saludas a alguien de mano, que te tienes que cubrir el ombligo, que porque tienes un plexo solar. Ok. Y si la otra persona tiene una carga muy negativa, te, te contagias de su negatividad y, y, un, y un montón de cosas. Sí, ¿no? el conspicista pero, cañón, ¿eh? eh no, y, y, y lo he querido grabar, man, pero este bato <risa> es muy, muy reservado, porque neta... <risa> Que, si algo tiene es mucha labia este hombre ¿eh? pero bueno este yo yo a veces hasta me aguanto de, de la risa porque me quiero reír de lo que me está diciendo pero me lo quiero tomar en serio porque es muy, o sea, es, muy es muy rencoroso ya me había enojado yo con él un vez. Okay. entonces este mira él, él, él, él está seguro de la existencia de es que hay, hay unos sabes que según él son este buenos y otros son malos él dice que el cielo es un holograma que lo fabricaron okay. el gobierno. Él dice que la luna es falsa, que la falsa la, la crearon los Anunnakis uh -huh. para controlar el, el nivel del mar y controlarte a ti, para como eres tú, 80% agua, por uh -huh. eso este cuando ellos quieren que la gente que, la, que haya caos uh -huh. manipulan la frecuencia de la luna para que tú te te pongas de malas y te enojas y tengas miedo a pandemias, ¿no? sí Entonces, este, ya para pues, no meterme en el mismo rollo, porque ya me agarré mucho, este te quiero preguntar a ti, eh, ¿tú eres muy escéptico o, o sí crees bastante en, por ejemplo, los Illuminati o, o, o, o un orden así mundial que, que te está controlando, o sea, desde aquí de los Estados Unidos se está controlando hasta Filipinas, todo lo que está pasando, porque, o, o por ejemplo, que la, que es el bicho ese que hubo en el 2020, este, fue, fue planeado, tú, tú qué opinas, nomás, por, okay. por curiosidad, ok, <ríe> un grupo llamado Illuminati, que estén controlando el mundo, no, pero, que haya grupos, que de alguna forma, sí manipulen a la sociedad, eso es verdadero. Eh, se puede controlar y manipular a las masas de acuerdo a los intereses de las personas pues con, con poder y que quieren obtener ciertas cosas. Entonces nosotros solamente somos engranes, la sociedad, los trabajadores, somos los engranes de una gran máquina que provee de beneficios a personas con... con rangos altos, ¿no? Entonces no es que haya de verdad ¿verdad? ¿no? no es que sea un grupo que sí se junten en una mesa redonda y que planeen qué van a hacer con el mundo, no, pero sí hay grupos en cada lugar que sí controlan, que sí ordenan, que sí eh, estipulan leyes de acuerdo a su conveniencia o que haya convenios entre países, por ejemplo, esas reuniones del G20, que el G20 pues, son 20 países o esas reuniones de Norteamérica, que son México, Canadá, Estados Unidos, esas regiones entre esas reuniones entre otros países que son Estados Unidos y eh, Francia y, e Inglaterra, etcétera Es decir, ese tipo de reuniones eh, no, no son los Illuminati, pero sí acuerdan cosas, sí acuerdan situaciones que pueden ocurrir y afectar a la sociedad. Eh, más más negativamente para nosotros que positivamente, ¿no? Casi todos los planes que se realizan de acuerdo a los grupos de países es para beneficio de ciertos países o de cierta economía de cierto lugar o de ciertas personas. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, eh, en sus reuniones con los latinoamericanos, pues eh, casi casi es provéanme de, lo, de los recursos y nosotros eh, eh, apoyamos con cierto sustento de su economía, por ejemplo, en El Salvador, que se usan dólares, por ejemplo, en Panamá, que se usan dólares, por ejemplo, en Ecuador, que se usan dólares. Es decir, muchos de estos países ya dependen de Estados Unidos para que su economía esté todavía sostenible. Mientras tanto, Estados Unidos succiona los recursos de todos estos lugares, de todas estas regiones, incluyendo de México. Eh, así, así sucede con con estos grupos, no es necesariamente que sean extraterrestres, que sean un grupo y controlen o ordenen ciertas cosas, pero sí hay reuniones y grupos de, de, de eh, personas importantes o de poderosos, que sí siguen haciendo cosas para que ellos sigan teniendo beneficios y no la sociedad, se destruyen comunidades, se destruyen hábitat de, de animales, se destruyen lugares ecológicos y demás, por el simple hecho de seguir generando ingresos o beneficios para ellos, y esto de nuestro lado, pero lo mismo se hace China con, con, sus, eh, con sus vecinos, lo mismo hace Rusia, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, viene, viene a, a, a ser parte de esto, entonces, esto de los Illuminati, yo también le preguntaba a un amigo que es muy conocedor, que es muy culto, que también está en la masonería, y le digo sobre los Illuminati, y me dice... Pues es que solamente son, eh, pues como historias, ¿no? Unas historias que, que genera la gente, e, y nunca, nunca, eh, cuando has visto a un Illuminati o etcétera? Se dice que hay Illuminatis, que hay reptilianos y todo esto, y que algunos poderosos lo son, pero no, no es así. Hay personas que han llegado al poder y que se, por abolengo, se, se lo vuelven a dejar a sus hijos, a sus nietos y a sus descendientes, y esos mismos desde mucho, mucho antes en la colonia son los que siguen controlando y siguen administrando los recursos de los países. Entonces, por un lado, los Illuminati no existen, pero por otro lado, sí existen, ¿no? Eh, solamente que no es como nosotros lo imaginamos, pero de que hay órdenes, de que hay grupos que controlan, sí los hay. Sí es como eso. Ahora con respecto a lo de las vacunas o a lo del bicho y demás. Eh, no quisiera entrar en polémicas, pero yo estuve hablando mucho sobre el tema, eh, me parece que decir algo sobre que tenía que ser parte de una agenda, tenía que ser parte de una situación generada por China y demás, eh, sería entrar en tema conspiranoico, pero mira, la verdad es que yo te puedo decir algo, mucha gente murió, murió por el bicho y mucha gente murió por el miedo, por el miedo, el, el miedo mata, la histeria colectiva mata, eh, lo que hayan hecho o no hayan hecho, porque esto del de estudio de la cepa, ya se había estado llevando desde antes, del 2015, ya se llevaba en estudios precisamente sobre esto, y sobre esta cepa, y cuando sale y surge, pues hubo una, una pregunta sobre... Si esto ya lo habían estado investigando y ya desde el 2015 se estaba buscando una cura, ¿cómo es que ahora no se podía encontrar una cura? Y decían que es que era una nueva cepa mutada. Entonces, eh, de ahí han surgido muchas cosas que a nosotros los que somos civiles y somos estos engranes de, que ayudan a generar más poder a, a los poderosos, pues nosotros en realidad no tenemos información, somos manipulables, simplemente seguimos el orden en el que nos vayan acomodando, y las enfermedades pueden ser provocadas o pueden ser que existan por la naturaleza, no sé cómo haya sucedido, pero de que puede un país controlar regiones por eh, una guerra bacteriológica, por ejemplo, por un, una implantación de un virus, todo es posible, todo eso, por eso los científicos estudian y se están dedicando todos los días a buscar nuevas eh, armas eh, a buscar nuevas vacunas contra esas armas, porque como se había dicho, ya el tema de guerras en el futuro va a ser bacteriológico y creo que lo, de la, eh, lo del virus que acabamos de pasar es una prueba de lo que puede venir más adelante. Si nos ponemos a pensar en estos virus, solamente tenemos como ejemplo la peste negra, eh, una peste que obla, obviamente venía a partir de a raíz de un virus que no se pudo controlar porque no se tenía el conocimiento y que venía esparcido por supuestamente las ratas, supuestamente por los excrementos que tiraban en, en las calles porque no había un drenaje, porque no había letrinas y se supone que los, las ratas fueron las que lo propagaron, bueno, más bien las ratas, no, las pulgas, las pulgas que estaban en las ratas propagaron todo esto y murió media o un tercio de población, ¿no? Ahora eh, tenemos muchos recursos para el conocimiento y, y orden de estas enfermedades, pero tampoco se busca el poder curar todas las enfermedades, porque también la farmacéutica es un negocio, un negocio multimillonario que no se puede determinar si se encuentran todas las curas para todas las enfermedades. Así que eh, la conspiración no es que sea falsa del todo, sí tiene sus verdades y es interesante sí podemos obtener información que podamos adaptar a esas eh, conspiraciones. Sí, a eso iba, Nomás te iba a comentar, tú, ¿tú conoces a un, bueno, antes de que se me vaya el hilo, este, entonces tú dices que ahora todos están tratando más como de colonizar, ¿no?, un neocolonialismo para controlar el mundo, ¿no?, por lo que dijiste de que están usando dólares allá en... En Salvador En Ecuador, Salvador, Guatemala. Honduras Sí Panamá eh, Te iba a decir de esto de Ay, Estábamos hablando de ¿De qué hablamos antes? Ay, es que ya tengo sueño Era de Oh, ya, yeah. conoces a un tal ¿Has escuchado de un tal que Señor que supuestamente Se tiró de un tercer piso Que se llama Frank Suárez O se llamaba pues no no, no, no, no, no lo he escuchado mira, este hombre hablaba del metabolismo de, o sea, te decía por qué te enfermabas y iba a sacar un libro sobre cómo controlar, no curar, verdad, pero cómo evitar y controlar el cáncer entonces resulta que se murió de una forma muy misteriosa y lo más curioso es que él un año atrás había hecho un video hablando de cómo las farmacéuticas callaban a la gente que daba información valiosa, que se caían de donde nadie se cae, este, porque pues no conviene que la gente esté sana, como tú dices, entonces un año después, él se cae de donde nadie se había caído, y muere de una forma muy sospechosa, okay. entonces este, eso estaría bien que lo hicieras, no sé, porque yo, yo sí he querido ver un top, así, o un video de gente que se haya desaparecido así, que tenían que ofrecer algo muy importante, ¿no? Como supuesto también que inventó, que inventó el... Bueno, no, no creo que lo hubiera inventado, pero sí hizo algo como para que el agua fuera un combustible. Entonces sí, sí estaría bien que hicieras un video de eso, pero, pero sí se me hace muy raro, ¿no? Sí, pero ahí, bueno, esa era mi opinión. Ahí esa te... era mi duda, perdón. Sí, ahí tengo un libro de conspiraciones, a ver si lo voy a leer y después platicamos más sobre esos temas y también invitamos a personas a que eh, nos hablen sobre lo que sa saben acerca de los de las conspiraciones es que me gustaban mucho cuando yo estaba más joven me gustaba escucharlas mucho ahorita ya no me las creo porque pues creces no y te das cuenta de que, de que a veces este por pura necesidad o por puro que la vida a veces es muy aburrida prefieres creer una historia así muy muy fantástica, y, y, y, y tú no tener la culpa, ¿no? O sea, si te, si, si, te, si, te, si te va mal es porque te tienen controlado, ¿no? Es como que tu culpa, tu culpa, ¿sí me entiendes? Sí, sí. O sea, eso es como un, un alivio, ¿no? Que uno a veces siente. Exactamente, sí, que... es un tema profundo porque tienes razón. A veces nos culpamos a nosotros sobre eh, que no podemos superarnos en la vida, que no podemos alcanzar ciertas cosas que deseamos. Y no es del todo nuestra culpa. La verdad es que depende y de acuerdo al sistema en el que estés y también involucrado en tus, eh, a tu alrededor. O sea, tiene, hay muchas cosas que eh, se involucran para que tú estés bien o estés mal eh, económicamente, por ejemplo, o en algún otro aspecto. Así que es, el tema es bastante, bastante amplio, ¿sí? Muy bien. Entonces, este bueno, quisiera preguntarte más cosas, pero creo que ya duré bastante tiempo. Y pues, si estás al si estás este, pendiente del de, de tema de. Bueno, es un chisme también, pero del tema de Devani. sabes que ya hicieron el tercer o algo así? Sí, sí, ya, ya mantengo informada a la gente de lo que va sucediendo. Al inicio de esta transmisión hablamos sobre lo que sucedió el día de hoy. Oh, entonces llegué tarde. Bueno, buenas noches, la, a nadie, la, me, no? Voy a ver la transmisión mañana de nuevo. Pero... Y ahorita te hay un. Un, un chesco, uno para el chesco. <risa> ¡Órale! Salud. Gracias, mi hermano. Saludos. Salud. Salud. Salud. ¡Órale! Voy a Bye. Bye. Ya bien, Pónganse a mano para el chesco, gente. Miren, no les da pena que su youtuber que los entretiene en las noches esté tomando una coquita. O sea, no me alcanza para una coquita de 600. Tengo que comprar una coquita chiquita. O sea, no manchen. Hagan de su youtuber que los entretiene en las noches, pues aunque sea palchesco, por ejemplo, sí, yo creo que sí vio muy chiquita mi botella. Y dijo, si sí te voy a mandar palchesco, porque chiquito de, de plástico, no, hombre, neces necesito una coca fría de vidrio. Así que cuando le tomes y que haga ah, esas coca-colas frías de, de cristal y no una chiquita de estas de plástico. Ya voy, y te compro una grande. Yo ya doné, ahora van todos, dice Elena Bonilla. Sí, cierto, Elena Bonilla ya. Ya donó Elena Bonilla, 1993, cuando nació Elena Bonilla. Mira, Andrea, te compré una mejor ox Claro que sí, Andrea, cuando llegue, me va a comprar mis cocotas, pero también va a tener que salir a correr conmigo todas las mañanas, porque si no, me lleno de pura azúcar. Y ya empecé a estar gordito, yo que siempre había estado flaquito. Ya ni modo. Espero estés bien con lo de tus medicamentos, ya me voy a dormir, tengo sueño. Sosvaldo, que nos mandó cinco dólares, yo creo que es que nos llamó Sosvaldo. Le mandamos un abrazo a Sosvaldo, si fue que nos llamó, que nos manda ahí palchesco. Muchas gracias, mi hermano, muchas gracias. Dice, no hombre, soy más vieja, pero puse en 1993 para que sonara aesthetic. ¿En serio, Elena? Pero... Tu, tu foto se ve como de chica no no creo que seas no creo que seas muy grande Ox te mando para los chescos gracias Darío, dan Beria y un abrazo para tu novia que se case muy pronto también como habíamos eh, hablado de, al principio de esta transmisión de la boda que se acerca espero que todos encontremos nuestra media naranja así como eh, yo creo que la primavera ya pasó ¿no? ya creo que estamos en verano pero pues ya hay muchos enamorándose, parece que el amor flota, flota y está en el aire. Por cierto, apenas también se casó este Rayito, Rayito se fue a casar a Venezuela. Va a salir el podcast que realicé con Rayito en su canal de, de Rayos X. Entonces cuando fui, grabamos y todo y dijo pues el, el podcast se va a subir pues hasta después porque estamos haciendo material porque me voy a ir unas semanas a Venezuela, me voy a ir a casar con, con mi esposa, que no es su esposa, no era su esposa hasta el momento, pero pues él ya le llamaba así, y pues se casó, me parece, este fin de semana, así que Rayito, pues ya encontró su media naranja, ya enamorado se casó, así que queremos ver más bodas, ya aquí me dijeron, pues la nueva de, de Meli, entonces, pues si Meli se hace, pues que se haga un, un, un bodorrio, pero grande, grande, que sea padre, que Inviten a, a los investigadores eh, paranormales, que estén todos, los, el payaso de la Toledo, el, ¿cómo se llama este? El caballero paranormal, que esté al extremo, al ex, extremo paranormal, que esté, este, que esté zona oscura paranormal, que esté, este, ¿quién, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama mi amigo? ¿Cómo se llama mi amigo que es explorador paranormal? Moret, que esté Moret, que esté Moret también, el cubo, pues el cubo es el que se va a casar, Giorgita, el cubo tiene que estar, es el que se va a casar, los payasos de, de la Toledo, exactamente, eh, los Mortem también, o sea, estaría chido, estaría chidísimo, una, una boda oscura, eh, Omar y Ricky también, Omar y Ricky el Tlacuache, el Tlacuache paranormal también, Santo Moret, exactamente, que estén, o sea, Sería bueno, invita al documentalista para que hablen de frecuencias o te pandeas. Me pandeo, Enrique. Oslan Padrino de Anillo, que nos inviten a todos. Eh, la Llorona va a ser la madrina. Los Morten de Saltillo. Eh, que esté Awitz. No, no, no, solo, solo eh, exploradores paranormales. Solo exploradores paranormales. Gente, ya se terminó las eh, dos horas de transmisión. Es hora de que nos vayamos los peques a la cama. Y ja, ja, ja, ja, el gordito marín. Oscar, ¿qué se transmitieron el sábado? Una vez de salir en, en vez de salir con amigos, como el gran tacho. Eh, no, amigo, yo ya, yo ya salí mucho con mis amigos. Yo, la verdad, ya, ya bebí mucho alcohol. Ya estuve en muchas fiestas, ya fui a muchos antros. Este, ya me divertí en varios países. Eh, ya, yo creo que si todo, en todo ese tiempo, eh, tuve la fortuna de salir bien, eh, yo ya no le voy a andar buscando tres pies al gato, ya estuvo, ya estuvo de, de las fiestecitas y puedo ir a una reunión, jijiji, jajaja, platicar con mis amigos eh, sobre algún tema interesante y después ya retirarme a la comunidad de mi hogar, a seguir trabajando, a seguir... Eh, metido en los libros, estudiando, eso es lo que a mí me gusta, eh, ver algún documental, eso es lo que a mí me gusta, ya, ya la fiesta ya no, ya no es lo mío, ya no es lo mío porque son muy locos, son muy loco y me tengo miedo, por eso ya mejor las fiestas las estoy evitando, pero ustedes si sí salgan, ustedes si sí salgan, diviértanse, y si no se divierten, pues aquí voy a estar a, transmitiendo eh, los fines de semana también. Los quiero mucho, vámonos a descansar. Me está hablando la persona que, que me estaba hablando de Hulk Hogan y demás, me sigue marcando, pero ya no le vamos a contestar. Así que gracias, ya di que no te dejan salir. <risa> ya di que no te dejan salir. Oh, yo que estaba diciéndoles todo un una, una respuesta que no me comprometiera, y tú sales ahí, ya de mejor y que no te dejan salir. Vámonos, gente, porque aquí espantan, son las 12.31 de la noche, y esto ha sido la rajada peludona. Les agradecemos mucho su estancia en este lugar, en el 400.5 de FM, tu radio, la radio que más te gusta, la... Tlacuacha Radio, la Tlacuacha Radio hoy estamos transmitiendo vía satélite para toda la Unión Americana también y parte de Sudamérica. Muchas gracias a todos. Seguimos con, eh, con Enamorándonos, ese programa que sigue, en donde tus canciones más, más románticas llegan en esta madrugada, por si estás con la pareja indicada, si estás con tu amor, si estás con alguna persona. Importante en tu vida y que quieras compartir estos momentos. Enamorándonos a continuación, despedimos el programa de Oxlack Investigador y nos vemos nuevamente en la rajada, rajada peludona, donde aquí, aquí te tembla el nervio. Un abrazote a todos, descansen, buenas noches. Ah, uy, ah, todavía un mensaje. Oxlack, la manzana de verdad, dice esta persona que te digo es de Venezuela, ok, pues vamos a ir todos los morollos, todos los clones y todos a partirle su mandarina en gajos a esa persona venezolana, gracias Aguitz, pero si nos mandas su correo, si nos mandas su teléfono, si nos mandas quién es, lo vamos a topar, lo vamos a parar de y le vamos a poner las cosas bien, bien eh, entendidas para que no te vuelva a molestar Aguitz vámonos todos, descansen, un abrazo a toda la religión de Doñitas, besos, abrazos a todos los chicos y chicas, bueno, los chicos, abrazos a las chicas, besos, besos en, en la cabecita, o en el cachet. So, y un beso a mi novia, que me está viendo la transmisión, en su boquita, a mi novia, a mi novia bebé, mi novia bebé, le mando un beso en su boquita, los quiero mucho, descansen, buenas noches gente, que estén muy bien, los quiero, nos vemos en Patreon, nos vemos en mi canal de YouTube, nos vemos en todas mis redes sociales. Gracias chicos, los quiero. Hasta mañana.